Hola a todos, a todas, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Under la Tierra, el podcast del ciclo de la Tierra. Mi nombre es Cecilia Mijcala Catz Minardo y aquí me está acompañando mi gran compañero de aventuras, don Mariano Buapad. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué cuentan acá? Muy bien. Eh, gran domingo, un domingo muy lindo, un domingo después de una gran fecha, un domingo día soleado, fresquito, así como me gusta a mí. Y bueno, tenemos acá el honor, el placer eh, de tener un, unos amigos eh, compartiendo la mesa. Eh, ellos son Lucas de Simois. Yo, yo, hola. Y el señor Marquitos Moren, o más bien dicho maldito Morén. Marquitos. ¿Cómo les va, chicos? Muchas gracias por venir. Tomarse la molestia de venir un domingo a la tarde. Hey, un lindo nuevamente. Domingo. Un lindo domingo encima. Sí. Domingo, lindo domingo para la juventud. Ahí va. Era esto: pega su corchazo, básicamente. Así como, que... todo, como todo domingo, si es para eso. Para que también no empezamos con el barrio y sus mesas. Tenemos la columna hoy, pero eso viene un poquito más tarde. Cuando empieza a caer el sol, viene esa parte. Bueno, ayer estuvimos en una gran fecha, como decía Marian, estuvimos recibiendo a la gente de Drey y de Locomotivo por primera vez aquí en la casa chunguita, eh, una sorpresa realmente, No, yo no conocía a las bandas, no sé Marian si vos los conocías. No, no tenía el gusto de conocerlos, eh, sí a Drey en su formación anterior cuando era Emotive, eh, ahí sí pero esta nueva formación que no, no las conocía y locomotivo la verdad no tenía el gusto y fue una sorpresa gigantesca, la verdad que eh, lo que suenan los pibes y el poder de convocatoria que tienen eh, es asombroso. Eh... No, y además que después de la fecha nos quedamos charlando un poquito con los chicos y lo sorprendente para mí, bueno yo tengo muy mala memoria, no, no recuerdo nombres, no recuerdo caras, me cuesta mucho pero que han estado ahí en varios proyectos o compartiendo varios proyectos que sí he visto en mi juventud. Varias veces, sí, ¿no? Eh, y la verdad que no... este Esta formación que, que presentaron los chicos de Drey, por, por ejemplo, no, no la conocía y... Para quienes no lo conocen, muy recomendable, tienen material en YouTube. Sí. Y tengo entendido que iban a empezar a estaban grabar. Estaban por entrar a grabar ahí. Tienen unas grabaciones, pero son medias precarias, han dicho, o que yo escuché, y me parece sí. que estaba lindo. De hecho, pero... ahora van a escuchar un poquito sí. de lo que tienen grabado los chicos. Y bueno, estaban por entrar a grabar al estudio, así que bueno, estaremos escuchando próximamente el disco de Drake, y bueno, también se comprometieron a traerlo para el proyecto de Rocola del ciclo de la tierra, ¿no? Eh... Es más, aprovechemos para comentarle bueno, a la gente, ¿no? Lo de la rocola. Sí, sí. Eh, todas las bandas under que tengan material grabado, eh, por favor acérquenlo acá a la Casa Chunguita, Río Negro 4220, esquina Antártida, Argentina, Peleta Este. Eh, y bueno, consiste en una rocola de 110 bandejas. Eh, y la gente puede escucharlo ahí con auriculares, onda, como se hacía allá en los 90, en el Musimundo, algo así, pero más lindo. Eh, ¿Sí? Bueno, acá la precursora de la idea es Cecilia, así que si quiere contar y agregar algo más, por favor, bueno, muéstranos. una vez que estén todas las bandejas, va a haber una lista para que la gente pueda saber qué es lo que está escuchando. Y además, eh, quizás me parece que... Un poco lo interesante o, o lo que le puede llegar a, a, a servir también a, a las bandas Es que la idea es que puedan vender ese material Es decir, la banda está vendiendo un CD nuevo, le pone un precio Y el 100% del valor del CD es para la banda O sea, como que nosotros hacemos de intermediario de distribuidores del material de Lander Así que, bueno, no duerman si tienen ahí algún material eh, Tráiganlo que, para que la gente los conozca y, y, y nada, puedan... Difundir un poco su arte Tenía al, al cabo la música es para escuchar, ¿no? Tal eh, cual Así que bueno, no, no duerman y traigan los discos eh, Por favor, Yo sé que que las bandas son medias... Eh, eh. ¿Cómo de decirlo? Políticamente correcto. Eh, las bandas son medias colgadas. entonces eh, ¡Qué cintura que tiene el muchacho! ¡Qué cintura política! Lo tiene? Que ¡No tengo de cintura! <risa> <risa> <La lengua>. <risa> <risa> así que bueno, eh, no duerman y traigan por favor los discos, así la gente puede escucharlos. Eh, me parece que está relito la cosa. Eh, así que bueno, eso. Eh, acerca de la fecha de ayer... Eh, Sí, como decíamos, la verdad que una grata sorpresa, muy lindas bandas, ambas bandas muy lindas, muy buena música, muy original, eh, y la verdad que se vivió como una fiesta, o sea, fue una noche re linda. Eh, el pan por ahí está asociado al descontrol y el descabellamiento, pero... pero hemos crecido, gente. Pero bueno, sí, sí, ha pasado el tiempo y la gente, los niños que antes hacían quilombo son gente grande que se sientan en banquetas y y, y aplauden <risa> <risa> y pide permiso y hace cosas así, Hacen y no, de la manera Claro, hace quilombo, sí no, La verdad que sí, muy, muy lindo Muy lindo público, muy linda banda eh, La pasamos muy bien, así que bueno podríamos... Gente arengando, cantando por allá arriba Cosa que creo que no había pasado Hasta ahora, sí, que, que cantara eh, Como banda cancha Tipo cancha, sí, en la previa al recital fue algo <risa> era como tío no. Posta, era como, ok Mirá que, hubo oh, todo O sea, sí, sí, una fecha así completita Muy linda, como para alegrar los corazones Sí. Así que bueno, le mostramos algo acá a nuestra stream audiencia de lo que estuvo pasando anoche. Hacemos un resumen de, de, del sábado 2 de julio. Drake y Locomotivo. Que no siempre tengo esa voluntad Reconozco que suelo aislarme en tiempos de ansiedad Que hay metas que dejo de lado Sé que vos tenés razón cuando decís yo no soy para vos Y mi mal humor que muchas veces no puedo ocultar Los sentí. Muy grande. Al ciclo de la tierra. Se nota la algo que le pone Que me soluciona. Y mi primer paso fue afrontar. Tengo que asumir que tenía miedo. Aquí seguimos con Andor la Tierra, el podcast del siglo de la Tierra. Como les adelantábamos, tenemos aquí unos invitados que más que invitados son amigos de la casa, ya conocidos, compañeros. Eh. Ruj Alejara con nosotros. Es más, o sea, Marian va a estar acá en una posición medio rara porque está como conductor del podcast, pero también como artista invitado hoy. ¿Estamos sí, ahí? Me voy a hacer una pequeña licencia. Yo hoy, hoy no soy conductor. Hoy soy simplemente un... Una molestia en <risa> No Está bueno que lo aclaremos porque por ahí las personas que todavía no conocen la banda le va a parecer medio raro como que Mariano respondiendo a las preguntas que yo hago va a ser como, ¿qué le pasa? ¿por qué no deja hablar a los sí, invitados? Tal cual. Y bueno, eh, los chicos en, en verdad, para ser honestos, ya estuvieron grabando una entrevista re bonita para cuando iban a tocar el primero de mayo en el festival que hicimos eh, aquí en la puerta de nuestra sede y bueno de eso no quedó más que un tema porque no se escuchaba nada así que ustedes por favor díganos si se escuchan bien los chicos lo que responden porque no queremos que otra vez pase lo mismo por favor, la segunda es la vencida tal cual vamos vamos que esta vez sí sale así que bueno lo siento mucho pero van a tener que responder a las mismas porque nadie se enteró Así que bueno, cuenten un poco de qué se trata Ruja Jara, cómo armaron la banda, de quiénes son. Eh, bueno, la banda está formada por Mariano Mayol en guitarra, Lucas de Simoes en guitarra, eh, Martín Toledo Batería, Matías Sterling en bajo y bueno, yo estoy en la voz, Marcos. Eh, nos formamos en la pandemia. Hoy, mira, justo me apareció en los recuerdos del Facebook... Eh, un videíto que había filmado Vero eh, o sea, hace, un año, un año, hace un año <risa> atrás, eh, exactamente, eh, que la formación era trío, era crece es? en bata, yo en bajo y vos en guitarra y vos. Eh, así que sí, hoy hace un año que arrancamos con el proyecto Rujaljara, que no era Rujaljara, que era proyecto... No. <risa> Para mí era Marcos Morini las mañas, pero. Verdad, me <risa> <de> acuerdo. <risa> pero no hubo consenso. <risa> eh, así que bueno, se terminó llamando Ruj Y sí, así que hace un año que arrancamos con el proyecto. Y bueno, fue sucediendo un montón de cosas. Porque primero vino Lucas a tocar el bajo. Eh, y no le gustó. Dijo, no, loco, a mí me no bajo, a mí no, no me, se me se cabe, tocar. tocar yo te la guitarrisa. Se fue el hijo, y dijo, después le <risa> <risa> sí, sí, sí, se Sabía estar esperando el <risa> mensaje. No, ese, <risa> bien, y después estuve rogándole a Mati que se sume con el bajo. Madre. Mati es un baterista de la concha de su hermana, es un batero de la puta madre. Eh, y ya teníamos baterista. Así que no, no íbamos a tener dos bateristas porque no hay sala, no hay sala donde ensayar con dos baterías. Porque ahí estaría bueno tener dos baterías, pero no hay sala. Y aparte, importante, se ve que les gustaba el batero que ya tenían porque claro, la banda siempre es medio polémica. Claro. Eso tipo aparece uno nuevo y bueno, no le avisamos al batero que Así se, que bueno, si después ensayó. de romperle mucho las pelotas a Matic para que se suma al bajo, se suma. Y, y eso fue más o menos ya para septiembre del año pasado. En septiembre arrancamos ya como, como sí. cuarteto. Como cuarteto, voz en guitarra y voz eh, Yo en guitarra, Mati Bajo, que es batería Y en diciembre lo invitamos al señor de Simois a, a tocar dos canciones En eh, lo que iba a ser nuestra presentación oficial de banda Donde también grabábamos y estrenábamos escenario eh, Y bueno Todo aquí en la casa chunguita, hay que decirlo Así mismo Y bueno, El ahí lo bien. invitamos a Luquitas Dijimos, ¿Cómo suena esto zarpado? Es como tener un armonizador personal. <risa> eh, es que sí, para eso. Para armonizar. Porque a ver, eh, yo a les voy a explicar <risa> a la gente. El chabón tiene una cabeza así gigante que se sabe todos los tonos, todo, conoce toda su guitarra, conoce de pe a pa todo. Eh, entonces es muy fácil decirle, de lujitas hacer la tercera de esto. Y el chabón así como si nada agarra y... <risa> <risa> Ah, es un grosso. <risa> o sea, yo soy la mentira de la guitarra y él es como la verdad. Como <risa> <Estamos risa> las la, la dos, la <risa> dos caras de la moneda <risa> en la guitarra. Eh. <risa> Medio mucho, pero dale, dale. <risa> Para no generar expectativas, ¿no? <risa> eh, no ya, ya, me puse nervioso. <risa> bueno, son dos guitarras... Eh. Hablo de, de... dentro de la banda, son dos mundos distintos. A nivel sonoro, ¿no? que es lo que enriquece la banda, para mí. sí Es lo que me gusta. Si fuesen dos guitarras iguales... No, no te tendría mucho nada. sentido. Sí, sí, sí. <ríe> para ahí, sí, yo qué sé. Sí, sí. Es como tener dos baterías haciendo... Claro. <risa> <risa> Ay, lo redondo. <risa> Opa. Me la tiro, no, pero... <risa> ¿Y cómo es que se encuentran, cómo es que, que confluyen en Rujaljara independientemente de esta formación? ¿De dónde se conocen? ¿De proyectos artísticos anteriores? ¿De la vida? ¿Compañeros de colegio? ¿Qué sé yo? Acá han circulado todo tipo de historias. Y hay, bueno, eh, bueno acaso estamos tres con Mario, nos conocemos de muchos años, de la Casona del Arte. Así es. Del año 2008, donde yo tocaba con una banda llamada Badeler. Eh, y él tocaba en una onda llamada Les Buavad junto a Mati el bajista donde yo después formé parte también de Les Buavad tiempo después formó parte Luquita también de Les Buavad el baterista Kres, viene en una onda llamada Sencillos y bueno, estábamos todos sin tocar y nada, se presentó el proyecto y se fue dando se fue buscando compañeros y fueron apareciendo bueno más o menos así. Sí, es con más, Mati lo, lo quita... ¿no fuiste compañero vos, ahora sí, estoy yo, pensando. Sí, sí Mati yo lo conozco desde de, de la adolescencia, éramos compañeros del colegio, del secundario, hemos pasado por ahí, por varias escuelas juntos. Eh, y bueno, nos ha unido la música básicamente, la música nos ha llevado a, a, a que pasen más de, no sé, 20 años y sigamos dando vueltas juntos, o sea, es que nos juntamos todos los días y que de esas cosas. juntan ¿Ves? para tocar. Es claro, es mucho más grande que, que eso, yo qué sé, está buenísimo. Y a Luquita, no sé, él, yo la primera acercamiento que, que tengo a él es cuando él empieza a venir a ver a Les Guapad a cualquier rincón del mundo. <risa> <risa> sí, claro. Camino negro al fondo y ahí estaba Luquita haciendo el aguante. ensayos también. Sí. No por la música, pero siempre me queda dormido. No, por, no nada que ver el pelo. Sí, sí, bueno. sí. tenía esa cosa que o te podía poner frenético o te podía dejar. Poner de medio soporífero. No, no, yo, en las épocas que toqué. O sea, Nunca dormimos nosotros, <risa> nosotros nos dormíamos. Vivimos cosas muy buenas. Bueno, y también lo malo. Dentro de la nube. <risa> de lo bueno. O sea, dentro de la nube en la que viajaba la banda, ¿no? Digamos en otros tiempos esta, esta pregunta ya se las habíamos hecho había sido medio polémico algo que había dicho Lucas creo eh, influencias musicales ahí había como una cosa media crispida entre Lucas, de, de <risa> Lucas <risa> y, y Marion influencias increíble. musicales personales y de la banda porque me imagino que si tuvieran que referenciar tipo es algo tipo que la banda y la banda es rock pero, tipo nah, rock nacional Sí, para ponerlo en, en lo que es la, la gran bolsa sí. del rock En lo que de repente entra una banda Que decís, esto es rock Y en la otra que decís, ah bueno, esto sí Sí, es, es un mismo. rock fuera de contexto sí es. Eh, es, es una mezcla de, a ver Se presentan <risa> los temas Y después cada uno Lo lleva a su estilo, digamos Le pone su impronta Sí, yo soy más del rock nacional Después del rock internacional Soy de lo conocido No nos... Básicamente no escucho mucha música. Ok. No, eh, escucho a veces cuando digo, uh, escucho, voy a poner este tema, o pues si escucho, escucho la radio. Y si escucho la radio, escucho o radio de informativo o alguno o que... la de Pero es la verdad. Me gusta mucho la música también nacional, pero sacando el rock. El tango y el folclore me gustan mucho. No tengo la habilidad para tocarlo, sinceramente. Y me gusta más que la música, la poesía. Eso es lo que me pasa a mí, o sea, yo me conformo con una musiquita simple, <risa> no me conformo con una poesía simple, Ahí va. eso es lo que me pasa a mí, eh, pero bueno, desde <coughs> mi lado, también me gusta escuchar música, que vos y vos como tocan ese, estos tipos, pero bueno, creo que yo, a mí lo que me pasó personalmente, yo empecé escribiendo en el colegio, y no tocaba música. Eh, me la pasaba escribiendo, así como algunos dibujan otros están con la batería. Yo escribía. Y mis compañeros tocaban la guitarra y para mí era un mundo que decía: esto tipo, era chino básico. Mm. Para... <ríe> y bueno, después un día dije: no va ser tan complicado. Lo veía a mis primos que tocaban todo, les pedí la guitarra. <risa> si toca a mi primo, puedo tocar yo. <risa> Ahí, empecé a poco con la guitarra, con acordes y después me empecé a estudiar. <risa> Y bueno, después armamos una banda, éramos un pibe. Y ahí medio que una cosa es tocar solo, otra cosa es tocar con gente. Y te metes en ese mundo de la música que te empieza a enseñar. O sea, vos podés ir a estudiar música solo, pero tocar con otras personas es una escuela aparte. Digamos. Es el lado de la música que... Sí, eso de ensamblar que... y... Sample, claro, ensamble musical y... Bueno, nada no, esa es mi influencia. <risa> sí. Todo lo contrario a Luquita. ¿sí? <risa> y yo arranqué, por mi viejo arranqué por el lado del rock, porque cuando era chico estaba entre mi vieja me regalaba un CD de rock set o mi viejo me daba eh, Spaghetti Incident de los Guns, por suerte ganó mi viejo. Y, y bueno, desde que escuché la primera canción, las primeras tres notas que tira Slash, Ará, ya son está dos discos. Sí, no, no sé, no, sé no, no puedo decir que sí El otro porque no sé cuál era Pero Sí, pone grandes bandas Pero hubiera sido otra cosa Hubiera sido otra cosa Estaría tocando el sintetizador Ahora quizás eh... No bien que no vendería el CD. No te quedó por ahí el CD yeah, Porque me, por ahí lo escuchás con, con oído renovado No, ya escuché Esas primeras tres notas De la primera canción De ese disco Y te voló la cabeza Yo me, tenía de de me, me Quiero me el... guitarra. No. Quiero tocar la guitarra Y bueno, eso fue a los no sé, a los seis años, a los ocho o nueve me regalan la criolla y la tuve ahí un rato, le di dos rasgueadas y dije, eh, no, <ríe> esto no suena como lo que sí, yo había escuchado. Y quedó guardada mucho tiempo. Después, bueno, sí, la agarré, empecé a tocar, a tocar, a tocar. A los 18 me dieron la eléctrica y ahí ya está. Arranqué con, con la eléctrica. Ya de antes venía, arranqué bueno con los Guns, después me fui un poco más de grande con los Rehot. Siempre internacional, nunca me, me metieron en esa cosa de rock nacional de, No sé, me pones algún tema de, de los piojos, así medio que no, tiene, no es conocido Y yo te digo, no sé qué es sí. Se lo reconozco a la voz de Ciro, pero ya sacando eso no sé qué sí. banda es Y después bueno, ya me empecé a ir un poquito más pesado Ya me fui para el, al lado del heavy metal Metal un poco más rápido, ya los solos y qué sé yo Y bueno, creo que llegué a un punto de metal en la que digo, hasta acá ya de más arriba ya no me gusta, más abajo como que no llego y ya está. Me quedé acá. Encontré un límite dentro del metal, lo que es para mí. ¿Y vos, Marian? A eh, mí me gusta el silencio. <risa> <risa> mentira <risa> <risa> nah, A mí me... Yo arranqué con el heavy metal derecho, así como muy de entrada... Eh. Mi metal nacional, argentino eh, Me encantaba Orcas Herméticas, Alma Fuerte Malón, B8 eh, Eso, así como fue como mi Despertar, musical refuerte fuerte eh, Y después me fui corriendo Para el lado de la psicodelia y así Fui eh, metiéndome en un mundo De... de, de de penumbras y luces y cosas y sonidos pero me gusta la música en general si está buena la música me importa poco el género o se me gusta que esté a diferencia de lo que decía Marcos que una canción simple con poesía compleja me gusta más eh, la, música la música compleja, compleja, compleja y, que y que si hay cosa. letra que haya letra si no hay letra me gusta más <ríe> me gusta la música no me gusta mucho las voces en realidad eh, si hay una voz me gusta que sea una voz laburada, o sea, una letra que diga algo, no me gusta tampoco la frivolidad. Eso mismo, sí, la frivolidad no, no me gusta mucho. No me gusta ni bañarla tanto. Eh, pues, sí, sí, me gusta más la música que es compleja, la música que te lleva por diferentes viajes, caminos, es como que te va llevando, eh, no sé. Por diferentes estados anímicos. Sí, sí, sí, sí, como se le dice ahora, paisajes musicales. Ahí va. Eh, eh, sí, sí, me gusta eso, me gusta, me gusta la psicodelia. Eso es la sí. música, igual. ¿eh? Sí. No, el, a veces hablan de. ¿Qué sé yo? Hay estilos y estilos. Pero creo que el estilo de es el que lo hace vibrar, morder. Acá dice, acá dice Lea Cepeda Si no quería interrumpir Pero yo estaba diciendo lo mismo Acá está diciendo que, que lo vieron a Luquitas Tocando tema de los jardinitos. No sé qué, bien, qué bien, tal bien, Habla bien, mucho Logan San Rossi Sí, sí, eso es todo bastante nuevo Digamos, nuevo hace 12 años atrás, que lo considero nuevo, pero. Yo no, no me bueno. imagino con flequillo y pañalito quise. No, no, es que no. Es que no era por flequillo ahí. Flequillo no con rulo. Y... Pará, que corte ton con esa rula, que hermoso. No, sí, <risa> no. Los Gardelitos también, gran influencia, porque con un amigo, Nico. Pará, hasta hace 5 eh... minutos, era. yo no escucho nada nacional. Nada nacional. Escucha los Español. Micrófono. No, no, pará. pará, pará. Escucha los lo, lo más. Barrio Bajero de la Solana. No, bueno, pará, aguante el Piti, aguante el Piti. ¿Qué tiene Viejas, que ver el Piti con vieja los loca intoxicado, Bueno, Vieja loca intoxicada, aguante. En cualquier, aguante mo en cualquier momento aparece un testimonio que dice Yo lo vi cantando Miranda en un karaoke. Vale. No, no, me lo han pedido, pero no, a ese no llega, a eso no llego. Perdón Colo, pero a ese no voy a llegar. Lucas es eh. como la Rocola, ¿eh? ¿Eh? En la sí, sala es la Rocola. Sí. O sea, agarra, prende sí. la guitarra y toca. El himno, arranca con el himno. ¿Alguno de Rockset le falta, boludo. No? Arranco tocando el himno. Hasta ahora hiciste, pasaste de, de los 70 sí, sí, sí. a la actualidad. Sí. Mirate, Mario, ya. Tan, también me pasa eso con, con la música, también me, me aparece así una canción en la cabeza que digo, ¿y por qué no sé esa canción? Lo anoto en el celular, después llego a casa, miro. Eh, vamos a sacarlo. Por ahora tengo pendiente ahí en la lista de. ¿Cómo se llama? Mi religión de Maná. Okay. Sí. Malá no es música. No, bueno, ver, pero a ver. Lo tengo no, ahí como no pendiente. Conozco sí, el tema, no conozco el tema, pero ya no, me decís Maná no, como no, que me das. No, no un... te lo voy a cantar, pero. ¿Qué? No cante. Es como <risa> que. A ver, claro, no, no, Es como que te dicen, eh, ¿tocás guitarra? Sí, a ver, toca este. Y no lo sabes, no sabes ni de quién es. Decís, bueno, no sé, lo anoto para ver quién es. Y de repente sabes una bocha de canciones que después te las olvidas porque no las seguís tocando porque no te gusta. Pero tener el repertorio así, por uh, repertorio criollo, digo yo, para tocar en la plaza con la criolla. Ahí va. ahora pues no tengo repertorio de rasguero, tengo todo de, de machaque, digo, bueno, vamos a bajar un toque. Cuando te dicen, ¿sabés tocar guitarra? no gusta. Cuando te dicen, sabes tocar guitarra? Si no sí, esperan dos remis, y bueno, haces dos remis, entonces hay que tocar dos remis. ¿sabes? Es así. Quiere enamorar, quiere enamorar. Quiere enamorar. Digo, qué sé yo, hace poco, uno de los últimos, aquí, no sé, uno de Adel. Y, y bueno, nos vamos por el pasto por ahí, qué sé yo. Yo te vi subir un video de, de calamaro o... Sí, flaca. Sí, <risa> flaca. Es bueno, pandemia, es... pandemia, época pandemia. A mí mucho. no me suena tanto de... rape. Como... como que ah, la, usa, bueno, la gente usa lo de la pandemia como... Excusa. excusa Mate como... <risa> sí, <ponle>, <risa> dos personas, pero <risa> ¿no? ¿Sí? <¿Qué> <risa> estaba pandemia. Se justifica, Estaba está aburrido. No vino la cana a casa me dijo no ¿qué, qué fecha fue? No, ah no, no impune claro, no podía venir la cana a la casa así que está bien en pandemia valió todo claro claro no bueno pero vale porque después me lo olvidé así que está bien vale. no, sé quién, no, no sé muy bien quién es Nicolás Roldán pero dice se habló de Robbie Williams. <risa> Me encanta que lo manden así al frente. lo sí, sí, bueno. crucificado. <risa> no viene nunca más. No viene nunca más. Bueno, bueno ahí Nico justamente que estábamos eh, hablando de los jardelitos. Eh, yo aprendí, bueno, con los gardelitos aprendí esa cejilla. Parte importante ah, claro. de tocar la guitarra. Tiene, tiene la canción Michael, justamente con Robbie, William, no, la Robbie Williams. Robbie Williams, sí, bueno. <risa> No, con los amigos así, ¿para qué enemigos? no. Para... Eh, claro, bueno, con uno de los amigos que, que nos empezamos a juntar en la escuela primaria eh, Él cantaba un tema a Williams William, en español, yo se lo cantaba en inglés y... ¡Ah, la dupla! No, sí, tremendo ¿Alguien lo algo bueno ahí, Es que están las dos versiones, por eso, ahora no me acuerdo el tema, pero bueno después lo saqué en la guitarra y bueno, sí, conozco, toco tres canciones de Roy Willen, ¿quién no? ¿Quién no sabe? <risa> Mira, es, el la, el <risa> Ese es el lado oscuro Es el lado oscuro Le retienen toda la Ahora, imagen No, no no, no. 20 amigo, años de la pandemia <risa> <risa> Estábamos en cuarentena de gripe A, ponele <risa> la, Más o menos, mirá, más o menos <risa> Otra época de barbijos. Me encanta, pobre, pobre. Estaba intentando como crear toda una imagen artística de la influencia y qué sé yo, sí, y en creció. dos segundos se la desbarataron. No, los amigos, uno no no no no, no no resiste el archivo. Eso es. Eso es malo de tener amigos. Claro. Que saben tus secretos más oscuros. Bueno, pero le debo a los gardelitos de cejilla una parte difícil de la guitarra, uno que intenta hacer un fa y de repente te duele, decís, no sí toco mayor, más. Claro. No. Decís, no toco más. Porque Si cuando toco me duele, para qué voy a tocar". Y bueno, pasás esa, esa etapa de dolor y decís, ah, ahora puedo. Y tocas, cantás los gardelitos, todo. Me sabía todas las letras. En época, mira, te digo qué tan, qué tan atrás era que me estaba fallando la voz en esa época. Cada o sea, me, sigue, me sigue pasando igual, pero. Sigo creciendo, me parece. Sigo creciendo. ¿Cómo es el proceso de composición dentro de Rujaljara Opa. Eh, descompone Marian y... <risa> Marcos compone, Marian descompone. <risa> y Lucas toca... ¡Para, para, para! ¡Para, Y yo de fondo dándole música a alguien. A y hacemos... No, los temas, lo, los, los que venimos haciendo. Sí. Son unos que, bueno, que yo había grabado y... Nada, yo los grabé en casa. En cuarentena también. <risa> Algunos en cuarentena, otros, otros son <risa> ah, Y después lo presentamos en la sala, y lo, lo fuimos sacando. Pero... Hasta ahora eso. Hay que empezar a laburar, bueno, ideas generales de todo. Aunque los temas sean... A ver, si estén grabados, si alguno escucha, por ejemplo, la banda, y escucha los temas que grabé yo, es otra cosa. <risa> <risa> Sí, mantiene el espíritu pero no ah, es pero, este pero no el cuerpo es real es con fuerza sí. con cuerpo con otras ideas porque a ver una, uno puede hacer una idea pero después la agarra un amigo que tiene otros conocimientos y la mejora y ahí es donde se va enriqueciendo todo hay muchos temas que no tienen batería nosotros lo hacemos con batería no tienen bajo hay un bajo entonces como que el tema es el mismo pero a la vez no se más rico es mejorado no Y aparte, ¿no? Que hay como una cuestión de la interpretación. Esto también del cover y qué sé yo, uh -huh. tiene que ver con uno ponerle la impronta, o me parece que eso quizás es lo rico de ponerle uno la impronta a un tema de otro, en este caso ya viene sí. armado, ¿no? Y me imagino que cada uno le mete un poquito de estas influencias y de ahí quizás me parece sí. lo rico de Rujal Jara, que me parece que es como, más allá de que uno lo define como rock, eh, yo quería ver ustedes con qué lo asociaban porque a mí me preguntan y qué hace Marian y me cuesta tratar de decir alguna banda más o menos parecida como para claro. que la gente entienda cómo es el estilo decís rock y la gente se representa presenta de viejas locas hasta no te va a gustar hasta tal cual no, o sea, es um. estilo... eso es lo, lo bueno y lo malo del rock que es una, una caja muy grande dentro de todo lo que entra del rock. Sí, el rock y definirlo es Claro, definir lo que es el rock en, en un sonido es raro. Mm. Y si tiras tres bandas dentro de la caja del rock, una acá, una acá, una acá, es como decir, si no me imagino a qué suena eso. Y bueno, mm. esto, <risa> esto que hacemos ahora. Bueno, justamente con las canciones de, de, de Marcos ahora es que ya están eh, hechas, digamos, es claro. más fácil, eh, decimos, no sé, aprendete esta canción para ver cómo es el concepto. Y en la sala vemos, sacamos, ponemos, decimos esto va, esto va un toquecito más, una vuelta más de esto Y vamos cocinando la canción Sí, hay temas que por ejemplo, Amor estás ahí Sí Bueno, la postal, ¿no? Porque venimos tocando la... La postal es como... Y es una improvisación El tema siempre lleva a la misma cadencia Y es como que sobre esa misma cadencia se fueron generando climas Que vienen desde el sí Amor estás ahí eh, tiene algo de lo original pero es el que menos es el que menos tiene cosas original eh, se armó mucho en la sala o sea quedó la letra quedó el estribillo claro pero fue como una nada que ver a lo que se venía haciendo ni a lo que claro. está grabado se quedó como una especie de Ramstein sí, eh. sí, <ríe> y, eh, sí. y en vivo suena muy potente es un rock fuerte bueno, es lo lindo eso de Sí, es más, es como que tiene, no sé, yo me, me figuro, estas imágenes musicales o paisajes musicales a mí me vienen como con imágenes, no sé, se me más, más siempre como una película. Y tiene como momentos re persecutorios, me imagino. O sea, como la música suena así, que te lleva a un estado medio de adrenalina... En, es un tema en la... tenso. Sí. Eh, o sea, las sí, cámaras sí. vigilan en silencio, que no haya <coughs> movimientos extraños esta noche. O sea, es como que todo es... La areta, la música, o sea, te va como acorralando todo, generando un y estado de tensión. La imagen, bueno, todas las toda la, la músicas. Yo lo que decía antes que... Eh, más allá del estilo musical que uno escucha lo hace vibrar algo dentro suyo y pasa eso que uno por ahí está escuchando un tema y te transporta a una época, a un noviazgo a un, una amistad, a un momento de tu vida y se termina el tema y decís uh hago con todo esto ahora. Claro. Pon otro tema. dicen, El mismo mismo tema. Sí. Momento, momento. Dicen que Marcos escucha muy poco, así que no sé si se le puede subir el volumen Tal, o no, habla no, no, más. habla sí, sí háblale gritanos, bien pegadito. De gritanos, gritanos, Marquito. Que Hacen no. No, eso de bueno, espero que hayan escuchado bajito, pero... No escuchado. bajes la voz. <risa> <risa> se acerca el micrófono. Claro. Saca la voz, Marco, saca la voz si te gusta. Así como cuando cantás arriba del escenario, a nuestro micrófono contando. Sí, lo, lo que tiene eso de la música también te hace bien, que eso lo, lo entendí ahora de más grande, de, de chico era bastante más cerrado. Eh, lo que es escuchar de todo, lo que es escuchar y tocar de todo, sobre todo. Porque dentro de cualquier género que escuches Tiene sus, sus limitaciones y, y qué sé yo entre Acordes capaz que no tocas tanto Dentro de lo que es el metal Porque la distorsión es una quinta y listo Y eh, Diferentes bandas te van Diferentes estilos te van llevando a aprender cosas nuevas Que no aprenderías si no tocaras eso claro. eh, También lo que es Depende del género te, La música te elige para mí yo, Lo que creo yo para mí la música te elige la que él... tiro el chabón Toma, ¿eh? boludo Se de no, Cala con es, eso Es así <risa> la, la música te elige Me parece a mí Porque eh, por más que te digan, te quieran convencer, mira, hasta que esta canción está buenísima, eh, la ya, escuchan no. todos, por más popular que sea, lo que sea, vos lo escuchás y. Es una bueno, cuestión de piel, es como con la gente, sí, sí, una no, cuestión no es de mismo. piel que. O es, <ríe> y no hace falta lleva... escuchar todo, escuchás lo primero y decís, y si, si es así, no, no, no, no la quiero escuchar hasta el final porque es lo mismo. <ríe> y, y me pasa eso con, con varias cosas, ¿viste? Pero eh, varios eh, artistas que ni siquiera con la voz o con, con instrumentos. Me hacen llorar, literal, o sea, la escucho y, y no, no sé si es que me hace acordar a algo, no creo, porque la verdad que no, no, no pienso nada cuando estoy escuchando la música, si no estoy concentrado ahí. Y de repente decís, loco, wow, o sea, se pone la piel de gallina y está buenísimo. Y, de, y no importa el género, eso también eso te lo lleva mm. a cualquier cosa. Cumplí con algo que te había a prometido. Ver, ver. Le dediqué mi tiempo a Listen Change. Opa. <risa> que vos que tienes ese sí. chaval, me bueno. pasó lo siguiente. Pues yo sabía que el loco escribía de la puta madre. Puse subtitulado. No se hace eso. Es lo que más se acerca. <risa> Tengo si no que estuviera durante 10 años inglés, boludo. Y no, es mejor no saber de qué Puse está Alice y Chase doblado. <risa> doblado. <risa> y no me llegó. Versión karaoke. Boca abajo. Claro. <risa> ¿Y qué te pareció? ¿Cuál fue tu impresión? Marquete no, Las letras eh, que las tradujo bien. <risa> La traducción muy buena La traducción muy buena sí, sí. No, Y la música vos, tipo, Ya lo había escuchado Pero una cosa es escuchar un tema Y otra cosa dedicarle Un show por ahí. Y... No, era muy bueno Igual ya sabía que era muy bueno Simplemente que no le Yo vivo en un estado de ansiedad todo el tiempo escuchar un disco de música para mí es como sos mi enemigo vos <risa> yo, yo, es más escuchar un tema entero yo para mí los finales se los tienen que ahorrar porque <risa> la, en la, en la claro, tiene que la principio nudo y después no importa no me, me imagino me bueno eso es interesante, ¿no? El modo en que uno escucha música acá Marcos no se banca ni hasta la mitad del tema. Marian, no te dejas sacar el disco, o sea no, pone el disco y no es tipo me... de como ya soy está, o sea. soy de equipo Marian también, también me gusta. <risa> los discos se escuchan enteros, sí, se escuchan enteros a... y en silencio y que nadie moleste. Uh -huh. <risa> Tenés que ponerte cuánto dura el <risa> disco. Y en volumen con mucho claro, volumen. Sí. Cuánto dura el disco? Tanto, listo, apagas todo, no me llamen por estos minutos. Sí, así, así, así. se escucha el disco. <risa> eso me eso, me auguro, eso ¿no? por, por desgracia se perdió un poco ahora con la falta del disco. O sea, Pero ahora no. se escuchan canciones, no, no tanto disco. Sí. Y estaba bueno, a mí por lo por menos me gusta comprar los discos originales, tener el librito, las letras, qué sé yo. Y lo pones y te pones así, a leer el sí. librito mientras escuchás la canción, y eso se, se perdió bastante. Yo ya tengo un montón de discos y no tengo reproductor de sí. es la desgracia. Una cosa que se me ocurrió cuando estaban hablando de la Rocola es que no solo los músicos pueden acercar, porque las bandas regalan, han regalado muchos discos. Sí. Hay gente que ya no escucha discos sí. y se está viendo el programa, que puede hacer una donación. Y le hacen un favor a sus amigos que tienen banda y se sacan algo de que los molesta en la casa. Y sí, es la realidad, yo en mi casa tengo muchos discos de banda. De bandas anders and and sí. que no los escucho, porque no tengo manera de escucharlos, claro. no bueno, es porque no quisiera, que más los escucho pero los escucho en YouTube. sí que no necesito que esa banda venga a traerlo. Lo dono yo y les hago un favor a ellos. Claro. Y... Bueno, de hecho en la Rocola tiene varios si de Badeler, Marcos Moren. Eh, y no nos acercó ninguno. O sea, no, el trajo compañero, no nos trajo ninguno. Más, Sabes que puse también, bah, puso caga la compañera Cecilia. Eh, <risa> tengo un demo de Badeler. Ah, ¿verdad? Eh, un demo de cuatro temas, ¿no? Sí. Eh, con una tapa muy fea. <risa> sí, fotocopiada sí pero muy fea la tapa con una guitarrita sí, sí. <risa> como un escenario ¿eh? sí, ¿no? sí, con está una está guitarra horrible. volando lo vi acá arriba de la banda. ah lo viste <risa> horrible bueno, la está sana, rocola. <risa> el arte de tapa no <risa> el demo estuve impresora <risa> mira pero se usaba antes o sea era claro, como cuando se empezaron a grabar los cds los en la computadora que por ahí se pudo sí, sí. popularizar un poco más eso. O, las bandas empezaron. Yo tengo un montón de seis, así de bandas que él me decía, ¿pero siguen existiendo? La verdad, no tengo idea. Desbaudi hicimos dos. ¿Cómo? Con Desbaudi hicimos dos. Sí. partes nosotros? Sí. lo sí. de mi viejo y otro de la del PC. Sí. Loco, buenísimo. ¿Te acordás con el cartón corrugado? Y otra caja de plástico pintada con dos meses en seguir sí unas sí. eh, retapas no porque le decimos nosotros pero algo que aparte de la, yo me acuerdo las de caja de cartón corrugado que era un era algo conceptual porque habíamos puesto todas las tapitas cortadas sobre un escenario gigante todas y habíamos pintado un gran cuadro de cuatro metros por 4 metros y que después se dividía en cada cajita. O sea, quedaba el cuadro ese gigante, claro. quedaba dividido en, no sé, 100 cajitas. Era genial, costa que eso Asimías fue. un. en todas las cajas se formaba el cuadro. Sí. Ah, la verdad es que era zarpado eso, pero ¿no? Bueno, que antes éramos creativos. ¿no? <risa> no, pero a ver. Me, me, la verdad no le quita mérito ni valor. No sé, para mi forma de pensar. Eh. Por ejemplo, el otro es una caja de plástico con un papelito impreso, es una cagada. Sí. Entonces... Es que me parece que también se le dedicaba otro tiempo en otras épocas en las cuales la forma de difusión era esa cajita con ese CD físico. Sí, era eso o nada. Tal cual. Yo estaba pensando, de ayer que nos recriminaban que no pasamos en toda la noche de eterna inocencia. Eh, yo tengo un CD de eterna que está en la rocolita. Eh que las cajitas eran de cartón reciclado. Entonces cada uno tenía, la mía era con una cajita de Kinder que venía. Era distinto al que tenía, como que había una claro, cosa también. ahí de, sí. de rebuscarse. ...y Después el librito sí era una fotocopia, si mal no recuerdo. Claro. Sí, ¿no? Eran dos hojitas sí. cortadas, prolijas, digamos que, bueno, que había ahí, una inversión. Una guillotina. <ríe> claro, una guillotina, una inversión en, en, en la imprenta, pero que por ahí... Daba como para dedicarle ese tiempo a crear esa magia, esa expectativa ahora uno hace todo ese laburo y la gente lo escucha por Spotify entonces como medio eh, se perdió ese encanto sacando algunos románticos entre los que me parece que podemos incluir a Lucas y a mí que les gusta algo analógico y ponen una rocolita para que la gente pueda escuchar el CD y ver la cajita Sí, todo eso estaría bueno acompañarlo de un reproductor de CD que me falta, pero bueno. creo que comprar un buen Dixman... No es tirar plata, ¿ah? No, no, no. Bueno, lo que tenía... Ahí sí se escuchaba discos cuando tenía el Dixman. Ah, sí? Yo Porque nunca tuve Dixman. Yo me iba a laburar, ponía un CD, me iba a mi casa con ese CD y se escuchaba todo sí, sí, sí, sí, el día. Sí. En el viaje, en el trabajo, a la vuelta. Y así escuchaba discos que... Okay. No, me dio una forma obligatoria. Ya el MP3, cuando apareció el MP3. Que era podías paradito. armar carpetas. Mm -hmm. Podías poner muchas carpetas de discos acorde a la memoria que tenía. Y bueno, y ahí sí, ya iba jugando, perdí el sentido. De... Ay, a mí me pasó el contrario. A mí con el Dixman me armaba compilados de temas. Y con el MP3, que creo que todavía lo tengo acá en un cajón, sí. eh, las únicas dos carpetas que tiene son una que tiene San Camaleón, si mal no recuerdo no sé cancionario para niños bla bla bla creo es el que tiene la patada y qué sé yo y creo que tiene uno de Boom Boom Kid, eh, demasiado en fiesta así con el mono oh, al hombro creo caso. que se llama Eso es así, el, MP3. el MP3 que también te servía como llavecita USB sí, o sea tenía como ahí multifunción radio y podías de grabar vinulares. y podías grabar además Ajá. así que tenía como ese extra interesante. Sí, yo igual con el mp3 seguía escuchando discos porque ponía discos sí, enteros Claro, claro eso es lo escuchaba que... Escuchaba sí. Es lo okay, único. Que... Más eso. Sí, sí, yo ponía, ¿verdad? es más, ponía discografías, o sea, sí. ponía, no sé, me, sí, sí, me acuerdo sí. que cuando usaba el mp4. ¿Cuánto tan reloj. El MP4, no, reloj. El MP4, ponía la discografía de Spinetta, sí. la discografía de Pez, la discografía de los Natas, y entonces iban seleccionando discografías. Claro. Sí, sí, bueno, sí. pará. Yo me acuerdo que un día me dijiste... Que veas que a veces te hago caso <risa> Dijiste, vos tenés que escuchar Color Humano Voy a um, Musimundo Y en Musimundo había unos cajones Sí. Estaban los dos de Color Humano Había uno de Papo Y una banda que había armado, justo había leído el libro De Papo eh, Después me compré de uno, de eh, uno de almendra Y uno de pescado rabioso Y los de Color Humano Los escuché lo gasté. Pero hay uno está en casa que está, que... te calmaba la ansiedad. <risa> y es más, ayer estuve escuchando. Ahí va. <risa> Bueno, ¿les parece muchachos que vayamos con un tema de Ruja al Jara? Anticipamos que se van a estar presentando el sábado que viene, el sábado 9 de julio, a partir de las 20 horas, aquí en la Casa Chunguita, sede del ciclo de la Tierra. Esto es en Río Negro y Antártida, Argentina, justo la casa de la esquina, la casa que parece embrujada. Esa misma es eh, Y nada, para quienes no conocen todavía a la banda de los chicos Les compartimos la postal de tu victoria ¿De tu victoria sí, tu... o de su victoria, eh, Marcos? Eh, la de, la tu victoria. de tu victoria ah, para, Importante aclarar, eh, sábado 9 de julio a partir de las 20 horas A partir de las 20 horas con una entrada que como bien dijo Marquitos en su publicación El precio lo ponen ustedes Acá no se le cobra nada a nadie la gente puede aportar lo que le parezca que vale el show. No, lo que eh... pueda. Parece que aclaramos, Marian, más o menos cómo es. Eh, nosotros no tenemos... Plata. plata. No, no, aparte de no tener plata. Eh, tenemos eh, a, el, a fines de julio, entramos a grabar cinco canciones. La primera, el primer EP. Y nada, O sea, la, la fecha se hace para... Dedicar esa plata, que se, si se puede sacar algo de plata, se dedica a las horas de grabación. No es más que eso. El que quiera venir, está invitado a, ver, a venir a vernos. El que puede aportar, aporta, El que no puede aportar, no importa. Es eso. Para eso se está haciendo esta fecha. Eso Además, mismo, sí. Para tocar, para ustedes y para nosotros. Obviamente que, que que pueda aportar, le vamos a estar dando un regalito especial. Les cuento, nada más. Ah, sí, yo no sabía esa parte. Ajá. ¿Ah? ¿Opa. ¿Ah? Bueno, vamos con la postal de tu victoria Y ahora hablamos un poquito De esa grabación que me interesa el tema Llamas del infierno Construyendo la postal de su victoria Y aunque yo no forme parte de este viaje Aunque mis ojos no detecten su presencia ha ganado su lugar en este... Aquí seguimos en Under la Tierra, el podcast del Ciclo de la Tierra. Estamos con los chicos de Ruja Jara, que se van a estar presentando el próximo sábado 9 de julio, a partir de las 20 horas, aquí en la sede del Ciclo de la Tierra, en la Casa Chunguita. Esto es en Río Negro y Antártida Argentina, en Espeleta Este. Y nos comentaban los chicos que este show va a ser a la gorra, el sombrero como se dice ahora. Eh, con la intención de juntar dinero para grabar su primer disco como banda sí, sería, sí. El... sería para grabar, eh, vamos a grabar en vivo en habitaciones distintas en un estudio que se llama Cactus Record en Quilmes de Federico y bueno, eso se, se sacan las tomas reales, se hacen un par de tomas de cada canción se elige la mejor y se va trabajando sobre esa toma y bueno, después se hace el trabajo de mezcla. y Bueno, nada, es para poder eh, pagar, no todo, pero una parte de la grabación, poder pagarla con lo que uno hace, que es lo que le gusta. ¿no? Eh, sabemos que no vamos a pagar todo, porque es un trabajo grande que lleva tiempo y dinero, pero si se puede rescatar parte de lo que uno hace, es, está bueno. <risa> ¿Cuántos temas tienen pensados grabar? ¿Cómo es la selección de esos temas? ¿Van a grabar todos los temas que están presentando? Eh, ¿Solo algunos? No, elegimos los temas que empezamos a hacer. Que tienen más tiempo, digamos, en el repertorio. Eh, que serían cuatro temas, cinco. Pero bueno, hasta el día que tengamos que ir a grabar ahora hicimos una previa grabación que desde un ensayo con los que se van produciendo algunos arreglos cosas que se escuchan que están mal que se que en la grabación se escuchan mejor y uno tocando quizá no tiene el oído tan afilado no está prestando atención a determinadas cosas y bueno esa grabación un poco nos ayudó a mejorar algunas cosas y para afilarlas para lo que sería la grabación y Cuentan con esos temas, con los primeros que empezamos Empezamos con Marian y que eres primero <risa> Después, bueno, después siguió haciendo la banda Y son los más viejos Y después quedan cinco temas más Que son los que vendrían a la segunda vuelta eh, Pero bueno, esto medio, eso se va viendo Uno no puede, por más que diga vamos a pues, grabar estos temas Después vas a grabar 5 temas Y esos cinco temas por ahí quedan 5, quedan dos Así que... Es con expectativa abierta, digamos, ¿no? Sí. No, no hay certeza de lo que va a suceder todavía. <risa> hay que contar y tocar. Y ahí o sea, después... Sí, se... sí, hay, que, hay que practicar mucho, laburar mucho. La verdad que no, no, no es soplar y hacer botellas, como decían antes. Eh, es un laburito, tiene que salir bien. Tenemos eh, como con una responsabilidad de que salga bien, o sea, no con... se puede grabar todo a la que te criaste, pero la verdad que no, a mí no me dan ganas, eh... sale plata aparte, así que hay que laburar mucho, tiene que ser algo que nos guste, que estemos contentos, que pasen, no sé, 10 años y uno diga, wow, escuchar esto, qué bueno que está, loco, que es mm -hmm. divertido, eh? tocábamos lindo antes, eh? <risa> eh, eh, es eso, viste que, que esté bueno, eh, tener un material que esté bueno. Sí, eso va en, en la responsabilidad de la banda más allá de uno decir eh, como bien hacen ustedes de, de, de, de reproducir la música que les van trayendo mm. ahí la responsabilidad de la banda es decir, bueno, vale, vamos a tocar bien <ríe> ensayemos, vamos a grabar bien vamos a pulir errores, vamos a hacer esto que estamos haciendo justamente es para eso es eh, la pregrabación de, de lo que va a ser el disco es para justamente eso, para cuando venga la, la cosa posta, es decir, bueno ahora vamos con eh, otros oídos a decir, como dijo Marcos, que capaz que no escuchamos todo porque estamos concentrados en hacer lo nuestro claro. y decir, che, estaría bueno esta parte que hagas esto mientras yo hago esto, este rulo acá en la batería. Terminar de pulir los claro, temas, de pulir temas ahí los in situ. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Para no llegar a la, a, la, a la grabación de en serio y decir, uy, al final esto no me gustó. Así, o sea, qué qué marquería esto que hacías, sí, sí, al final sí, no, nunca te había era, escuchado. Claro, menos mal que no te escuchaba. Ayer, por ejemplo, no, ayer no, esta semana. Esta semana yo me dediqué a grabar las voces sobre... Nosotros grabamos un ensayo en multipista. Que yo lo tengo en casa en la computadora. Y bueno, fui borrando las voces. Y grabando voces lo mismo, pero bueno, grabarlo tranquilo en casa. Y bueno, y ahí es donde cargué el revólver. No, no bueno, y ahí es donde decís: Bueno, esto tengo que prolijarlo, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Hay cosas que no te gustan, no quieren decir que estén mal pero personalmente no te gusta y todo es también en base a no ir a perder el tiempo ahí porque si a vos te sale algo mal eh, que yo no somos tan hábiles como para en un, de una para otra te va a salir perfecto lleva su tiempo perfeccionar determinadas cosas entonces mientras uno antes las pueda detectar más tiempo tiene para poder perfeccionarlo tal cual bueno, a mí me toca ese laburo, el de las voces. Acá el de los malos muchachos lo tocará de las guitarras. Y tienen definido ya arte de tapa, si va a ser algo analógico, si va a ser simplemente digital. Y habíamos hablado más que nada digital. Eh... Oh. No, lo físico sí, me sí, gusta a sí, mí sí. hacerlo, sí. pero primero tenés que tener una idea de tapa. Esto hmm. Con la etapa la llevas a lo que vos querés, digital, físico. Eh, a mí me gusta el hecho de tener discos para repartir en los shows. Más allá que la gente no lo escuche, no sé si seré de la vieja escuela, pero es algo que me gusta tener. Digamos, voy <risa> <No, risa> bueno, a el pues, sí, bueno, sí. chabón salga y así. <risa> <risa> <risa> me gusta. Pero también me gusta la velocidad de agarrar el celular y decir, che, tomate, comparto con eh, el que grabé, que el pone play y ya lo está escuchando. Claro. Eh, no sé, tampoco son tan cabezas duras de... sabes que en un punto la tecnología te juega a favor. La, nada, está para usarlo. Sí, pero no es mutuamente excluyente, digamos. No. No. El disco... No, yo lo que no haría verdaderamente, que es lo que pasa hoy en día, es que... Uno para poder hacer un disco físico, de mm. verdad, original sí. original, original, es... Es una plata inalcanzable que no tenemos. Que antes, para que te escuchen, vos lo tenías que hacer pirata o, o que sea de manera original. Eh, master Disc, por medio de Sadaic. Y no tenías la manera de pasarse todo de forma digital para que lo escuchen. Hoy en día lo tenés, y bueno, teniendo un buen arte de tapa teniendo buena retapa, re de última las piratas, sale más económico. Igualmente yo averigué los costos de los piratas y son también encabellados. No es que te vale dos pesos porque ya los dos pesos no existen. Claro. <risa> Significa una inversión aún haciéndolo de una manera extraoficial, <risa> Y el arte, lo que es el arte en sí todavía no se planteó nada. Eh... Yo tengo algunas ideas, pero... ¿Va a estar vinculado al material que finalmente quede o es algo que marche en paralelo eso? Eh, yo mis ideas que tengo, sí. <risa> Hay que debatirlas después. Sí, ay, yo no las conozco, pero ya de entrada te digo que estoy en desacuerdo. <risa> <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> Generando <risa> polémicas. <risa> sí, nada, no, no, a mí no me gustaría hacer eso, boludo. No, no, no, yo prefiero saber qué hacer otra cosa ¿Qué cosa? No, no pensé nada, pero no... no, no, no, no. no, me, no me pasa que tengo ideas, como creo que todos le gustaría tener la habilidad de dibujar bien. Claro. No la tenemos. <risa> no, ninguno. No, a mí lo que me gusta, por ejemplo, que, que, que es un poco también como trabajamos con el ciclo muchas veces, eh, es... Eh, que sea algo colaborativo entre varios artistas, no Sin solamente quedarnos nosotros como banda, sino por ahí está bueno eh, invitar a algún plástico de la zona, un plástico quilmeño, el que se cope y, y haga algo en base a lo que, a la música, pasarle las canciones y que haga algo, estaría bueno por ahí. Sí. ¿Y eh. los discos anteriores tuyos, Marcos, tenían el arte de tapa hecho por tu hermana o estáis flayando? Eh, no. Yo tengo este problema eh, dentro de varios <risa> Uno de tantos no, eh, Bueno, ya lo hemos hablado Los temas conceptuales, los discos conceptuales y eso Yo sí. no reniego tanto la etapa eh, eh, Mis discos que yo grabé solo Tienen, bueno, el que se llama Mi Jardín eh, Si sí, hay muchos temas que Están referidos Y eh, Mi Jardín es porque es el jardín donde yo me crié Que está detrás de esa puerta Que es el jardín de la casa de mi abuela La postal de Tu Victoria son imágenes de dos de cuadros de mi hermana que a mí me rebustaron. Tienen que ver con canciones, pero la, en las referencias se las pongo yo. Porque las letras claro, ya estaban escritas. Y los cuadros estaban hechos y los eh, lo juntaste, digamos. Sí, como agarrar un, una, un dibujo y relacionarlo. <coughs> Crearle una relación. No, sinceramente no. ¿Y no la música le da verdad. significado al cuadro o el cuadro a la música? Algunas cosas sí, otra cosa no. Pero bueno, esto es una banda. O sea, son cinco cabezas. Claro. Donde no, son, no, hay, no comanda a alguien. Pero la, la, la voz final la tiene Marcos. No. Sí. Sí. sí. No, no, por ejemplo, las ideas que yo tengo... La, si la última tan... palabra es de Marquitos. <risa> las ideas que yo tengo... Sí, están referidas al contenido que nosotros estamos haciendo. No, no es que yo te iba a traer una idea de un de tipo de comiendo una barra de chocolate. Un plato de fideo. <risa> o sea, es algo que está referido. Esa, esa le dijimos nosotros, ah, no le gustó. Un ¿no? <risa> plato de fideos. Pero bueno, es la realidad yo no, a lo físico no lo puedo llevar. Por ejemplo, lo que acaba de decir Marian es genial. O sea, que es más, hasta lo hablé con gente que conozco y que dibuja. A ver si podía plasmar esas ideas. Claro, plasmar ideas. Eh, uno a veces por ahí en la música imagina una canción o una idea y al tener la habilidad... La, sí, lo, pero lo, lo lleva a la oficina. Se podría llevar a un potencial mucho mejor que quizás mi habilidad no la miento es <risa> Pero bueno, estaría bueno para que pase con la im imagen. A mí no me pasa personalmente. Es como algo que no, no me, no me tocó. Y <risa> acá sacamos un violín. <risa> no, tenía un compañero de, de colegio. El tipo era. Sí. Bueno, yo le eh, contaba que escribí Yo no estaba así, lo que se si no sé, todo lo que hacía estaba bien era el... Todo lo que hacía estaba bien lleno de Increíble ¿Y quién era ese chavo? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo eh, no sé. <risa> Nicolás se llamó ¿Y nombre del CD ya tienen pensado? Eh, no y son preguntas bastante avanzadas. Son. Sí, nosotros, llevamos, nosotros llevamos todo un... un, un, sí. un, un sí. Son muy eh, la está equipañando fuerte. Nosotros vamos diez pasos atrás de todo. Sí. Nada, no, no, el disco se va a llamar... <risa> Marquitos Humani. <de> <risa> Maldito Marquitos Humani. <risa> no funcionó para el nombre de banda Nombre pendiente Bueno, ¿les sí. parece hacer un poco de música? En un poco de ruido, vamos vivo, a Vivo, muchachos Bueno, dale A ver qué se acomodan A ver, aguarden un segundito, porque me parece que se está colgando mucho y no quiero que se pierda lo que está grabando como música. Si les parece así, medio como de un momento a otro medio precipitado, cortar la transmisión y empezar una nueva... A ver, ahí me parece que se acomodo igual. Pero me marcaba acá en rojo y estaba viendo que está como bastante colgada la transmisión, pero me parece que ahí se... Se acomodó. ¿Vos lo estás viendo, María en la transmisión? Como para guiarme. Sí. No sé cómo está el audio, pero ah, la imagen está congeladita. Ahí se, ahí se acomodó. Acá yo lo tengo en verde, ¿no? Porque me marcaba un rojo, un naranja y miré y nos vi todos colgados. El celular de Lucas quedó colgado. Ahora que lo veo, sí, mira, yo pasado. estoy. Sí, yo estoy de verde y vos estás de rojo, está todo copado. ¿eh? <risa> bueno. Estamos, estamos. No, porque ya nos ha pasado que justo cuando el artista va a tocar que se empieza a colgar la transmisión y es como, <risa> sí, irrecuperable ese material. Claro. Sí, acá no avanza. No, acá está paradito. A ver, capaz que si sí lo toco... Yo acá lo tengo que está avanzando. No, ahí va, ¿eh? ahí va. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Joya. Si no querés preguntar, Ceci, sí, y... No, no, ahí va, yo estoy viendo acá, está leyendo lo más bien. Bien, bien. O sea, como dos, sí, acá lo tengo en verde. De, fue un momento que se ve que bajó por ahí la velocidad de internet. Bueno, pues yo. ¿Qué es lo que van a tocar? Vamos a hacer dos temas. Uno llamado escondidas con vos y otro llamado si supieras lo que siento. Ahí lo va. Que siento. Vamos, vete. me viniste a buscar y no era un sueño qué lindo es volvernos a ver y a mirar estalló el conventillo aquel día no te vi nunca más después caí que había buscar y no era un sueño, tan lindo es volvernos a ver y a jugar. Estalló con conventillo aquel día y no te Después caí que había. Muy bien, eh. Ellos son Ruja Aljara Se van a estar presentando El próximo sábado 9 de julio Aquí en la Casa Chinguita Sede del ciclo de la Tierra Esto es en Espeleta Este Antártida Argentina y Río Negro Río Negro y Antártida Argentina en La casa justo de la esquina eh, Un show a la gorra Así que no tienen excusas Les piden entradas por sus redes sociales ¿Cómo son las redes, chicos? Recuerden al público Ruja Aljara eh, en Instagram Rujaljara en Facebook. Sí, para encontrarlo más rápido en Facebook, ponen arroba rujaljara.k y llegan directamente. Eh, quisiera agradecer eh, muy especialmente a Jor Rasta, a Jor Rasta que me prestó el bombo especialmente para este momento. Eh, la verdad que le mandó un mensajito a las 4 de la tarde, le dije: Jor, por favor, me prestas un bombo. Me dijo, sí, pasate por mi casa a buscarlo, que no hay ningún problema. Así que le quiero mandar un abrazo y un agradecimiento especial por, eh, por el bombo, un gran bombo. J.R. Bombo, si quieren comprar bombos. Aprovechemos para decir que además Jorrasta Rasta es el profe del taller de bombo del siglo de la tierra, que tiene su grupo de bombos oh, eh, que se bautizaron recientemente allá, como Aura Bombo, ¿verdad? ¡Aura Bombo! Hace poquito debutaron con su nombre artístico hace un fin de semana atrás, ¿verdad? El fin de semana pasado fue sí, el que sí, estuvieron sí. acá. Eh, los y las chicas mostrando un poco de todo lo que hacen en el taller que es los miércoles de 19.30 a 20.30 horas así que si alguien quiere aprender ahí a tocar bombo legüero ya sabe, se viene para acá los miércoles a partir de las 19.30 eh, ¿Quieren tocar pegadito otro tema? Sí, ¿Sí? Ya que están acá con, con los instrumentos con los micrófonos sí, sí, sí. acomodados Cholo. ¿Vos no? ¿Vos dejaste todo? <risa> <risa> ¿Qué tema van a hacer ahora? Vamos con lo que es entonces. Ahí va. <risa> bueno. Meta. <risa> <risa> a sus miento cuando juego a ser uno de ellos aunque ya no pueda hacerlo cuando se esconden de mí cuando los encuentro si supieran lo que siento cuando me uno a su vuelo pero me quemo por dentro me sentaré a esperar hasta que vuelvas De chocar un y mil veces con tu cruda realidad Verdad de miniatura cuando crezcas Regálame de lo que te estás queriendo despegar Que el lugar donde vas es lo que más te va a salvar Si supieras lo que siento Lavarías tus heridas y ahorrarías mil mentiras pasa que la nada Lo que siento cuando me apretó a sus huesos y me le río al infierno y le rezo a no sé quién en mi inconsciente que queden para siempre en sus cuerpitos de verdad, verdad de miniatura. Cuando veas que el amor se queda mudo ante el monstruo liberal, entrégate a soñar dejando balas en el bar. Vamos con otra <risa> Y nos quedamos casi Hasta las 12 de la noche no. <risa> Ruja Pero el jara Ruja el jara Sí, estaba ahí como entusiasmado Creo que cambió de instrumento <risa> sí, espere, espere. Eh, Hago un tema yo solo <risa> ¿Quién zapatea? ¿Quién zapatea, chicos? se alguien al taller de bombo, parece. Parece que sí, ¿no? Yo le dije, cuando le dijo, ¿me prestas el bombo? Y digo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué va a haber el domingo que pide el bombo prestado para el domingo? Y después va, se va el profe y le digo, ¿qué hay el domingo que estás pidiendo el bombo? Y no, voy a tocar el bombo. Y lo que pasa es que voy a sincerarme frente a. La extrema potencia. No sé tocar la guitarra acústica. Eh, la verdad que la paso mal, o sea, no sé tocar la guitarra acústica. No me puedo expresar. No, la verdad que no. A <risa> mí me, me gusta tener, no sé, distorsión, pedales, quilombo, volumen. Y la guitarra acústica, como que está re linda, pero. es para mí. Claro, usted toca mejor eh, la guitarra acústica, ya, para que ya está claro, Y bueno, quería tocar el bomba, me gusta tocar la percusión, así que quería ver qué onda. Eh, perdón si no les gustó, pero bueno. <risa> no a mí me gustó, a mí nada. me gustó como salió. Como que vi eh, el segundo tema como que ya estaba mucho más. Que a mí más no le esto. gusta, loco. <risa> que es una <risa> crítica cruel. <Yo risa> que no tirándole besito a María. <risa> Hay que decirlo que puedo llegar a ser muy cruel con Mariano, por ser muy <risa> sincera. No le voy a estar mintiendo. Si algo no me gusta, le digo, eh, no, por acá no, es. por acá no era. <risa> Bueno, eh, aquí está Marcos en calidad de invitado de Rujal Jara, pero recordemos que también es columnista de este podcast y hoy nos trajiste, tengo entendido, un tema para debatir en esta mesa. Un tema escabroso. La verdad que no nos quiso dar información, o sea, nos quisiera agarrar de sorpresa, pero yo le voy a hacer la contra igual. Así que, <risa> así que bueno. Eh... Para entrar eh, al barrio y sus mesas, eh, segmento de Marquitos Moreno, donde debatimos eh, así a bocajarro nomás las cosas. Eh, bueno, ¿qué nos has traído, Marquitos? ¿Qué nos vas a convidar? ¿Qué, qué nos vas a hacer pensar? Ajá. Eh, no, había pensado charlar sobre el pasado de los seres humanos, ¿no? si va como tomarlo como una herramienta para construir a futuro o tomarlo como una prisión y vivir prisionero del pasado en realidad no tengo muy desarrollado más que mi <risa> experiencia de vida más que el título <risa> <risa> el tópico <Si> le pedimos <risa> a la gente que está del otro lado que si pueden sumarse porque esto no a ver el barrio y sus mesas. En la, en claro. el, cuando vos te juntás con un amigo, vos no llevas nada escrito. <risa> sí. Salen las cosas en el momento, sí. se debate. Bueno, y, nada, debatir de, me, me pareció sí, un poco Sí, yo conozco tu pasado, así que bueno, vamos a charlar un poquito. <risa> <risa> bueno, pero, pero es ah, no, importante no. esto, que quien quiera colaborar, dar su opinión, ah, nos escribe acá en los comentarios y nosotros cada tanto vamos es. chusmeando como para leer los aportes, las críticas... Y, y demás es que nos vayan sumando quienes Así nos están viendo es. y escuchando te acordás marquitos de esa noche que <risa> <risa> ¿Te ahora te es, es el momento en el que tienen que participar los amigos de lucas Gracias, contándonos sí. cosas de su pasado <risa> ahora se va, se va a llamar los trapitos sobre la mesa <risa> los trapitos sobre la mesa. <risa> <risa> vos solo te metís neta ¿ah? <risa> lucas me dijo boludo podemos hablar de este tema y si hablamos de otra cosa <risa> Puede tomar a ver desde un, de un montón de la, eh, Como prisión creo que eh, va en la psiquis un poco de cada uno. Eh, creo que hay gente que puede, tiene el don de poder dejar el pasado en el pasado. será parte de sí, otros que no. Hay gente que vive en el pasado, hay gente que el pasado realmente le chupa un huevo. Eh, políticamente hay países que recuerdan muy poco el pasado <risa> así que es un poco amplio eh, Podríamos decir que no recordar el pasado sería estar prisionero del mismo pasado, ¿no? Claro, sí. también Es una forma de estar condenado, si no recordás el pasado es una forma de estar condenado Y eh, volver a repetir siempre claro. más boludeces sí. También eh, Sí, sería un poco la misma... El vivir atado eh, sería no aprender de, lo, de las cagadas mismas de, de uno mismo. O, bueno, a nivel social también. O sea, no estoy hablando tampoco eh, desde lo personal. ¿eh? Se sí. puede tomar desde. De, si si quiere, podemos tomarlos a nivel social de, en el planeta, hablando desde las guerras, de un, desde un montón de, de, de puntos. Yo creo que pienso que una cosa es desde la perspectiva personal y otra desde el histórico social. ¿Por qué? Porque desde el histórico social el pasado tiene que ser una herramienta valiosa. Uno tiene que recordar a los héroes y a los traidores de esa historia, sobre todo. Eh, es un poco lo que decía... Que Marx esto de la historia se repite... Sucede como si fuera dos veces, ¿no? Eh, una como comedia, otra como tragedia. Eh, me, me parece que estarse atento al pasado, eh, de alguna forma, ayuda a no cometer los mismos errores, aunque a veces no. igual. O sea, la historia se la choca toda. Eh, bueno, él hacía referencia a esto, creo que refiriéndose a los buenas parte, ¿no? Que antes era como que se imponían y después los elegían, al sobrino lo elegían por el voto y era como, per... pero si hubo una lucha eh, social para sacarte este de encima, como después lo vas a elegir? O sea, a, a, al, al sobrino. Eh, eso por un lado, o sea, lo histórico y lo social y lo político, me parece que sí es preciso. Eh, en lo personal, no sé si tanto yo creo que la gente puede cambiar puede mejorar, y a veces eh, la gente se queda como muy pegada a un momento particular de la vida de otra persona casi siempre a las miserias de la vida de la otra persona, y eso sirve como una traba un impedimento para la autosuperación, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, no sé, en las personas que estuvieron presas y las dificultades que tienen luego de cumplir una condena para la reinserción social, ¿no? De que ese es como ese Condenarlo. único hecho ah. que pasó por ahí cuando eras adolescente, cuando tenías un mal momento y demás, es como que te marca para... Sí, te quedas, te quedas condenado para... Y sos ese momento, y siempre sos ese momento. Entonces me parece como que ahí hay una cierta tensión desde lo que es más personal y lo que influye más en, en lo histórico, social. Es que el pasado, por más que no sea tu pasado, o sea, no es que algo que hayas hecho o influenciado, eh, el pasado del mundo siempre te va a influenciar a vos porque vas a estar dentro de una sociedad con pasado y criado de acuerdo a ese pasado, esa sociedad. Vos no, no es tu pasado, vos no naciste, no tenías nada que ver con ese pasado, pero eh, las personas que te crían o tu, tu ambiente está criado también con ese pasado, entonces vos salís con eso. Y el tema de, me parece a mí, de quedarse con las cosas del pasado es porque no aprendiste todavía de eso. No le ser. encontrás la otra cara, quizás a, no es una traba, sino que es una cosa que está bien, sí si te está trabando, pero con un motivo, digamos. O sea, como que te deja ahí como diciendo todavía no no aprendiste. Como el karma, ponele una sí, cosa sí, así. Sí, sí, algo así. <risas> Sí, claro, porque no, no solucionaste. Al no solucionarlo, seguís arrastrando. Sí, sí, sí. Hablando de, de, de cualquier cosa, ¿no? Sea lo que sea, de, de no sé, de una relación, de alguna cosa que hiciste, que te pasó, que eso sigue ahí flotando y vos, todas las decisiones que tomas para adelante son de acuerdo a esa cosa, porque todavía no, no lo soltaste. Capaz que te ibas para otro lado si no fuera por eso. Sí, es... eh, Sí, sería como arrastrar un disfraz, ¿no? Eh, o una no sé, una muda de ropa que no abandonas nunca, que no decidís quitártelo, no solucionar, y lo seguís llevando, lo seguís llevando encima tuyo. Sí, El, lo, lo en... peor, si es algo puntual, es que ahora sos esa cosa, o sea, no podés claro. ser sí. dos, tres, cuatro, porque sos esa cosa en la que te seguís basando. Sí, creo que eh, uno mismo se construye sí. eso, porque, como decía Ceci, hay gente que le ha pasado eso, eh, lo, por ejemplo, lo que decía de estar en prisión o no se sé, cara en prisión, <coughs> después vivir siempre bajo ese esa imagen. ¿Hay gente que le ha pasado? Sí, hay gente que le ha pasado. ¿Hay gente que lo pudo superar? Sí. Hay gente que volvió de Malvinas y quedó toda su vida en Malvinas. Uh -huh. Hay gente que volvió, que quedó toda su vida en Malvinas, pero pudo rehacer su vida de otra manera. Entonces va es a estar en la, yo pienso, capaz que estoy equivocado, pero creo que va en la inteligencia y en la psiquis de cada ser humano, porque si no se repetirían todos igual. Yo no sé si depende tampoco tanto de uno, yo creo que hay como una cosa así medio social de marcarlo a uno, de señalarlo y decir, sos esto y solo esto. Eh, existe como ese prejuicio de pegarse sobre todo a lo negativo, por ahí lo positivo me parece que es más pasajero, ¿no? Como... Sí, sí, no hay... Aunque ahora mira, la figura que se me ocurre es Maradona, ponele que fue como un genio en el fútbol, yo de eso no entiendo mucho, pero entiendo que el tipo era un crack en lo que hacía, eh, y después digamos como que... Perdonen los fanáticos de Maradona, que seguro alguno está mirando y es re fanático pero como que en la vida personal del tipo, y digamos, era una figura pública, entonces a uno le llegaban como que ha hecho cosas que son bastante. Sí, y sin embargo, él es como que quedó consagrado como Gloria por lo bueno que hizo en el fútbol. Es un caso prácticamente excepcional, porque casi siempre, digamos, la persona queda tenida de sí. todo lo otro: la drogadicción, el machismo. Eh, ¿no? como que esas cosas suelen ser estigmatizantes y, y por sí. más que uno se recupere y mejore como persona y qué sé yo suelen tener un, un gran peso me parece ahí la, una, una gran frase entonces ahí de Maradona que para mí que como que te ayuda a limpiar cualquier caso es eh, la pelota no se mancha ya es es otra cosa o sea aplicándolo a cualquier cosa digo no sé eh, a mí me gusta la música bueno la música no se mancha o sea no puedes decir que un tipo que no sé, que es malísimo en su vida, en, en, en la vida normal pero cuando hace música, hace música sacada de algo guau wow. como decir loco, la canción está buenísima, o sea, no, no pruebo lo que hace el tipo afuera del, del estudio de grabación, pero... Eh, loco, me escucha esto, o sea... la música también es una, un, una, una imagen de lo que tiene uno adentro porque uno compone siempre de lo que, de lo que sea de afuera pero desde la perspectiva de uno, obviamente, y ya sea que, que digas, no, esto lo compuse como si yo fuera tal persona, y bueno, pero no sos esa persona, sos vos, imaginando lo que sería ser esa persona, entonces sale algo tuyo, siempre, siempre hay algo tuyo en, un, en una canción, aunque digas, lo compuse pensando en, no sé, en que yo era un tipo en la guerra, bueno, pero no lo sos, sos lo que imaginaste que debe ser ser un tipo así, y sigue siendo algo tuyo y la pelota no se mancha, sacándola a la música, es para mí eso, el pasado, dejaron el pasado. Ahora yo puedo hacer esto, y depende de lo que piensen los demás también, es un poquito de condicionamiento también, obviamente. Pero ahí está la, la fortaleza de uno de decir, no, yo soy esto, no esto, entonces puedes hacer ir por otros lados. Pero es jodido, es jodido dejar el, el, el pasado atrás también si sí, sí, el pasado te condena y pocas veces te absuelve. <risa> eh. Sí, pasa, yo qué sé, es complicado sacarse el estigma, ¿no? Eh, también está, siguiendo con las frases... Eh. <ríe> Iba a tirar una, pero no me quedaba que ahí. Yo frase por la mitad. ni por la mitad. No, no, no. Eh, yo para fraseé muy mala Marx, así que tenías permitido <ríe> todo. <ríe> eh, no, pero justicia sí, sí, sí, el pasado, el pasado yo creo que a ver, desde mi experiencia personal, eh, si nos vamos a regir por mi pasado, eh, estoy recondenado. Eh, pero bien condenado, bien bien condenado. pero he, he tenido como no sé qué un, una autocrítica un replanteo en mi vida y he cambiado unas cosas que no me gustaban que no me parecían que, que, que eran positivas ni que constructivas o sea era todo lo contrario era totalmente destructivo eh, hay formas y cuesta mucho eh, uno tiene el cambio puede tener el cambio pero eh, después que las personas te absuelvan de... es muy difícil, es muy difícil y es un trabajo que lleva mucho tiempo eh, pero sí, a ver, el pasado como trampolín eh, me gusta a mí. Eh, todos tenemos pasado. ¿Qué hacemos con eso? Es el tema. Eh, si seguimos por el mismo camino como el, la prisión del pasado, bueno, usémoslo para ver qué podemos hacer, o sea, que hacer la autocrítica me parece que es fundamental, ¿no? Eh... Que Yo creo que es complejo, porque, a ver, uno puede tomar la determinación de qué hago yo con esto, pero me parece que lo problemático es que muchas veces pasa que, que eso hace algo con uno, porque uno no, por más que vayas tratando de persuadir con el ejemplo, que mejoraste, que digamos uno no puede hacer que las personas cambien sí y al que lastimaste lastimaste también Tal cual. Las o sea las cosas quedar. no se, porque no, se porque... no se borran porque claro si se puede pedir perdón y se puede eh, bueno avanzar revertir ya está. hay cosas que no tienen sí, sí hay cosas que ya están, están hechas y que hay que saber y bueno a partir de eso listo Hacete cargo sí. Hacete cargo de lo que has hecho y y bueno no lo vuelvas a hacer eh, va por ahí me parece. Eh, yo que sé el pasado nos condena todos. <risa> qué tema de mierda. <risa> <Qué la risa> cosa, loco. Sí, vos sabés que yo estaba bien hoy, boludo. Estaba, la verdad que estaba bien. Y, y ahora recordé que era domingo. Recordé, <risa> sí, es... A mí me pasa personalmente recordar cosas que hice que me matan. Y digo, basta, viste, salí, salí. Salí, salí de ahí. De... O sea, salí de la. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque te destruye. Te destruye, te quema. También hay que aprender un poco a correrse de eso. Como vos decís, no, no, va, no se va a solucionar. No va claro. A solucionar. Todavía no se creó la máquina para ver el nada, Pero. No está que creada, que creada, pero no la tenemos. Funcionar. Esa es la lista. La tienen los yankees. Todos no, seguimos, sabemos no, que no, la tienen los yankees. Claro, sí, está creada, no la tenemos. No, yo vi una película. <risa> Yo vi un documental. No, con, no, con un auto. Con un auto. <risa> Yo vi alienígenas ancestrales y <risa> podían viajar en el tiempo. En la pirámide. <risa> la gente que dice. La verdad es que es un... no, están no, Está todos ahí como en silencio, expectantes. Que, que eh, estaba... Me parece que lo que la gente quiere es que contemos anécdotas. Así que bueno, vamos a las <ríe> anécdotas. <ríe> <ríe> Corría el año 2017, le voy a contar esto. el año de 2017. Yo estaba. Nada, no, no voy a contar nada. <ríe> Pero para los que no me conocen, <ríe> me absuelvan. <ríe> para los que no me conocen, que me absuelvan. <ríe> no, también estaba pensando eh, por ahí. Eh, digamos quitando el, el plano personal eh, qué hay? se me ocurre sobre todo eh, autores no escritores que han sido censurados por eh, digamos sus afiliaciones políticas y que por ahí eran grandes pensadores pero que digamos estuvieron al lado de los regímenes más nefastos del planeta entonces que por mucho tiempo por ejemplo yo estudié sociología y por mucho tiempo es como que Heidegger era mala palabra no se leía no hasta que después de mucho debate interno alguna cátedra abrió y bueno se puso ahí sobre la mesa eh, pero que también pasa eso, digamos. De un Anulado modo. por alguien que debería tener un pasado más nefasto quizá que... <risa> claro. que... No, no, no, vale. no sé, pero como que se genera cierta contradicción. se <risa> llama, llama chivo sí. petróleo, fusible. <risa> no, no, hombre, sí. Ese es el problema. Vale, <risa> es una carga de mierda. La sociedad. Y es verdad, hay gente que ha vivido al lado de sistemas nefastos que han sido anulados porque no les servían. Que le abrían la mente a la gente No, o lo contrario, a ver, qué sé yo eh, Gente que ha sido nazi Y que por él lo que escribía No tenía que ver con el nazismo Pero bueno, sos un nazi Hijo de la rechingada Entonces sí, sí, sí. Tú quítate Sin embargo, digamos, la obra del tipo Era fantástica Y es como re contradictorio decir Que un tipo que era una mala persona Una porquería de ser humano Eh puede generar algo lindo para la humanidad, es una porquería porque a uno le gusta, o sea, a uno le gustaría que las cosas fueran tan lineales como Disney no de que la mala es la fea eh, y que digamos como que ya te va dando la pauta, no tiene un signo de bondad y todo lo que hace es malo y no hay contradicción ahí, no porque es como, es mala, trata mal es egoísta, es miserable y, y no hace nada lindo y en la vida se generan como algunas contradicciones, ¿no? De que gente horrible... Ah, lo hablábamos con Cacho Castaña, yo traía como ejemplo las otras vueltas que tuvimos la biblioteca viral con Matt Morrison, que sí. yo decía que es un tipo que, a mi juicio, era bastante despreciable, era un machista horrible, todo lo que le he escuchado decir han sido cosas feas. Eh, y sin embargo, ha compuesto un par de temas que decís, ya po, o sea, y es raro, o sea, verlo al tipo que canta, si te veo con otro, te mato y que por otro lado canta garganta con arena, y vos decís, ¿cómo el mismo ser humano es capaz de tanta luz y de tanta sombra, no? Es, es sí. como una contradicción ahí. Eh, sí, sí. O sea, no sé él cómo usa su, su pasado, porque de repente como que lo usa como trampolín y de repente caga un pozo y se entierra... No, eh... sea, como pala. <risa> como herramienta, <la> <risa> pero como pala. <risa> Algo así fue con la pelota, no se manche. <risa> no, Hay yo. Que... Mira, justo cuando venía caminando pensaba. Eh, o sea, no puedes tomar a la gente por lo que es buena haciendo, digamos. Creo que lo interesante de la gente es la cordura que mantiene en su vida. Que es lo que es medio podido llevar mm. la cordura o sea de lo que pienso de lo que digo y de lo que hago yo te puedo decir un montón de cosas sin embargo me pasa ahora después llevarlo al hecho y cumplir con tus pensamientos es lo que te genera en alguien cuerdo que ya es una cordura entre las tres cosas vos puedes ser un re futbolista un re músico un re escritor y haber escrito los mejores libros del mundo pero si vos en la calle, es un tipo peligroso, no servís boludo, para ser sí. vivir socialmente. ¿Qué pasa, con o sea, vos, vos te puedes meter en un estudio y grabar la mejor discografía, pero sí. en una cuadra atentas a matar a tres personas, eh, no Es La realidad, o sea, no, sos un loco que no puede estar suelto. Y pasa con un montón de gente, que es muy buena y es brillante en un montón de cosas, pero hay duda, boludo, que puede estar eh, que te acuerdas bueno, ahí se me viene a la mente, mira, Charles Manson, justamente que grabó un disco. Que, ah, sí. Eh, no sabía eso. No, no digo que esté bueno, pero los, me, me enteré porque los Guns hicieron un cover y la canción está buena. Y vos decís, pero Charles Manson, pero la canción está buena. Pero Charles Manson, ¿no? Sé, claro. Me, me gusta más la versión de los Guns, pero bueno. <risa> <risa> pero cuando me. O sea, la escuché como una canción de los Guns porque pero no te sabía que Pero era un como cover. una contradicción sí, interna, sí, sí. ¿viste? Esto de decir, es que como alguien. Cover prácticamente hay cosas y a veces, cosas que escucho y me cago de risa. Pero es verdad, o sea, vos no, no puedes ser tan necio de darte cuenta que hay mujeres que a la vez la han pasado pésimo. ¿Sí? la posta. Hablando, no sé, hay gente que no es conocida y es poderosa y hace cosas nefastas, increíbles, porque el tráfico de mujeres nunca desapareció ¿Sí? y no se conoce, o sea, no le metieron un gol a nadie y manejan el tráfico de mujeres de todo el mundo. Nada, vos dice ese tipo hace es? <risa> no, no, no. o sea, algo que tal vez, bueno, no es una persona conocida. Más peligroso todavía, pues si vos sos conocido... Claro. Por lo menos va a saben, claro. Va a terminar. Porque es así, si sos alguien público, hoy en día hay muchas mujeres que tienen la oportunidad de decirlo. Antes no existía. Eras una loca de mierda. Hoy en día se denuncia. Al ser una persona pública, eso entra en una causa. Hay gente que no la conoce nadie. la puedes ir a denunciar que vaya y pasa. Son los más peligrosos. Porque encima tienen poder y tienen mucho dinero. A mí me parece que la clave de todo esto tiene que ver... Tanto en lo personal como por ahí en lo más macro. Eh, en algo que decías, Marco, de la coherencia. Me parece que por ahí el pasado presente y futuro, lo más difícil es, es, es eso, que tenga una coherencia, que vivimos como en un tiempo, en un mundo alocado en donde vamos dando tumbos sí, sí. raros, con, con saltos que uno dice, pero ¿cómo caemos nuevamente en, en esto? no eh, ¿Qué sé yo? Son temas que generan así como estas eh, Incomodidades, ¿no? De decir de repente una persona que es mala persona, escuchar algo bello y por otro lado tampoco, bueno, en el caso de Charles Manson, eh, queda fuera de la mesa, sí, sí, no. ¿no? Pero digamos, pensemos en, en los seres más, más mundanos en el barrio de a pie, eh, que por ahí todos tenemos miserias y. Si quedáramos ya. condenados por nuestros aspectos negativos, yo creo que no, no existe más humanidad, porque, o sea, sí. todos tenemos cosas. Hay un punto medio. Horribles. Sí. Bueno, pero digo, los límites los pone cada uno. O sea, qué cosa uno está dispuesto a tolerar o, o no es algo muy muy personal, me parece. La claro, es que también choca a cada uno que decís cómo puede ser que este tipo que no sé laburan en un comedor lleno de chicos y qué sé yo y llega a la casa y le pega a la mujer es como ¿Cómo puede ser la misma cosa? Claro, es claro. Si hijo de claro, puta, sí. dale la concha de tu madre. No sé, <risa> o pegarle también a los chicos o no le pegue a tu mujer. una <risa> Claro, claro. Sí, Seguir ¿sí una línea. No que claro. no le pegue a claro. nadie, no, nunca, se no, se no, no, no Es que sí, bueno, <risa> pero si una buena persona o si una mala persona, no podés. ¿Cómo, cómo encontrás el equilibrio entre esas dos cosas? como, wow. Acá Patricia Penazo nos dice: todos merecemos el derecho al olvido. No, no estoy de acuerdo con eso. A ver, ¿por qué no está? No, no, no, al olvido no, no, no es mucho el derecho al olvido. O sea, no, no, no tenemos derecho al perdón de última, pero no al olvido. Pero no, al olvido. Diciendo Yo no olvido al olvido de, u, de la historia de uno, de lo malo, no al olvido que es uno ser olvidado por el resto, María. Claro. Otro lado te lo está diciendo. ¿Cómo? Te lo está diciendo desde otro lado. ¿Cómo? Derecho al olvido. Del de pasado de uno, ¿Sí? y no que uno se sea olvidado por el. No, no, yo no digo eso. Yo digo que no. De, lo, me... yo digo que es relativo. O sea, que hay cosas que merecen. A ver. Ahora está como muy en boga esto del derecho al olvido por las redes sociales, porque cualquier porquería que sea subida a, un, a internet básicamente es prácticamente imposible de eliminarlo del mundo, porque primero uno no sabe cuántas copias hicieron de eso, cuántas descargas hicieron de eso, y queda siempre alojado en otra cosa, en otra página, y es como que siempre está ahí. Eh. Y por ahí algo que compartiste en tu adolescencia, cuando eras un pibe que por ahí no tenía mucha coherencia interna, como ese de cada marquita, qué sé yo, y lo colgás, y está bien, es algo que pensaste o, o no o algún impulso que tuviste claro, y de repente sí. eso queda tenés 50 años y sigue estando ahí y la gente pone tu nombre, tu apellido y es eso lo que sí, sí. aparece eh, solamente y... eso, es como esos programas que están en la tele que de... hablan del archivo, que nadie resiste un archivo bueno, hoy me pasó loco, a ver, cambiamos, las personas cambiamos yo qué sé, tampoco los veletas, ¿no? Claro. ¿no? no nos vamos a comparar con los políticos estos hijos de puta que es radical y no sé, que de repente dicen no a Mac, decía sí Macri y vamos saltando que son unas larvas, ¿no? Pero el archivo es algo que a ver si sí, no no no uno va cambiando, es corto. Afortunadamente. Afortunadamente va cambiando, si no, mamadera, qué aburrido que sería el mundo, ¿no? Que, listo. Yo una vez dije que, que, no sé, una boludez, ¿no? Que Pin Floyd era aburrido, he dicho que soy fanático de Pin Floyd. Claro. Eh, sí. Hola. <risa> claro, nada, como que digamos partiríamos de la idea de que uno siempre es igual a sí mismo y no sé aprendiste a hablar y listo eso es todo el crecimiento humano espiritual y psicológico que puedes llegar a tener porque la única forma de no contradecirnos eh... no, uno tiene que cambiar a ver hay pensamientos que para mí está bueno eh... Quiere decir que en realidad la vida te va, la vida te va enseñando y la vida te va llevando a distintas claro. cosas. Entonces es imposible no cambiar. Mantener una línea, todos mantenemos una línea de pensamiento de las cosas más mundanas que son no, más, que yo a mí no me gusta matar y dentro de cinco años voy a ser un fanático. Sí. Lo no lo sabemos, conozco, Marco. No cosas. Cosas. Sí, bueno, sabemos ahí se, no, se te pero... truena con la cabeza. Guarden esto, guarden. Digo, <ríe> esto. Archivo. A <Ahora>, ver, los valores <ríe> básicos uno los tiene... Y después hay pensamientos que uno va teniendo y, y ideologías que y eh, no está mal cambiar. Porque si vos es una persona que va buscando todo el tiempo eh, instruirte o aprender un poco más, y la vida te va a llevar y el camino va a cambiar un poco. En base a lo de las redes sociales, eh, me pasó: yo no quiero tener Instagram. Tenía un Instagram, lo quise dar de baja y no sé, no hay manera. <risa> es, indestructible. es indestructible eliminé todo eliminé a lo, todas las personas y al otro día vuelven a aparecer todas las personas ¿Qué? Sí, sí, no, tenés oh, boludo perdiste o sea la única manera ya fue no abrirlo y la mierda claro. es que la única forma de no tener el registro pero igual es como casi imposible en estos tiempos de no tener registro de internet porque ni siquiera hace falta que subas vos las cosas porque claro, sube la foto tal y cual Quedas ahí y. Y son grandes bases de datos. Claro. Es más, en algún momento escribí un artículo sobre las redes sociales para un, una, un periódico sería en línea. Que nada, tuve una sola participación, pero que todavía está colgado en internet, para mi sorpresa. El medio se llama Corriendo la Voz eh, y el artículo se llama eh, Black Mirror o El espejo en el que somos. Y justamente lo que digo en un momento es, hoy en día el nacimiento virtual antecede al nacimiento físico. Por ejemplo, mi hermana ahora está embarazada y hay un montón de historias de las ecografías de mi sobrina. Y mi sobrina, o sea, todavía no está acá, no la pudimos tocar ¿no? y ya está colgada en la red, o sea, ya está etiquetada Natalie O sea, ah, mierda, verdad, eh, que no ella no pudo decidir. Se le ve la carita, se le ven los deditos, o sea, eh, y está ahí ya. No decidió formar parte de esta locura. Eh, y sin no no embargo, sí, porque es un ser cultural y un ser social, y estamos todos muy contentos de que forme parte de nuestras vidas. Así que, <ríe> <risa> hablan de derecho a la privacidad. Claro, claro. Eh, a, ver, a los 18 años, decir. <risa> ¿Cuánto material va a haber a los 18 años antes de que pueda decidir si quiere tener las redes sociales del momento? Eh, de ella circulando por las redes. Me parece que, que esto del derecho al olvido, sobre todo en materias de, de, de redes y de internet, eh, de la WWW, cada vez va a ir cobrando más, más fuerza. Eh, Imagínate las fotos que los chicos se sacan hoy en día y que suben, o los videos, o los TikToks y todas esas cosas que, que suben a las redes y el día de mañana quieren eh, tener un trabajo. y Oye, es moneda común que se claro. fijen en tus redes, a ver qué, pote qué posteaste, que no, sí, cómo. Es también lo, el hecho de, a ver, eh, vos, eh, hoy agarra a alguien y firma cualquier cosa que están haciendo dos personas, y suben su coso, lo mandan por WhatsApp y se viralizó algo que otra persona quizás no tenía ganas. no sé, Igual. Te estoy hablando de bailar, por ejemplo sí, sí, sí, sí. no estamos haciendo nada malo pero yo no tengo ganas que me suba y vos y existe eso sí. y después ese viral algo que vos no elegiste, que se viral que no elegiste publicarlo y pasa eh, hoy en día creo que se de hasta la diversión de, de la gente porque en Whatsapp hay dos millones de memes y cosas que se, se claro mangan. A mí no me avergonzaría un video bailando sí, de, con De Marco. hecho, ¿De ah, lo ah, hemos ah, visto. Ah, de hecho, hemos ah, visto, ah, No parece un video de sí, sí, sí. No, si, si el comentario de, de nos merecemos el, el, el olvido, no sé cómo... El cómo, derecho cómo al llama, olvido. El derecho al olvido. Si va a lo de uno con su pasado, está perfecto. O sea, que, que te olvides de lo que hiciste y que, que vayas por este lado ahora, que ahora sos esta otra cosa, que querés construir otra cosa. Uh -huh. Está, me parece bien. Ahora... Eh, el olvido colectivo no sé o sea, vamos a cada caso pero a lo claro, que, hay uno que cada mismo, caso a lo que es uno consigo mismo con su pasado hacer de tu pasado sí sí, sí. sí, sí porque que ayer murió el genocida este chico y bueno que derecho el olvido no uh -huh. sí, sí. recordarlo y bien recordado flor dijo de yuta <risa> claro hay bueno casos hay particularidades casos de esas cosas es como, está allá, como bueno, no, claro si pero no. eso es, digamos como eh, el tipo de, era una figura pública e hizo cosas que afectaron a la sociedad toda ¿no? sí. eh, a la humanidad tal cual eh, otra cosa es algo que uno está haciendo en el ámbito privado, quizás, y que las personas divulgan. Y que a veces ni siquiera es que se hicieron. Porque también estoy pensando en todas las falsas denuncias, sobre todo en las figuras políticas. Viste que es como que están también así muy de moda de judicializar la política. Entonces yo te meto una denuncia de cualquier cosa después se comprueba que era todo mentira pero eso no se difunde y lo que queda colgado en cantidad de, de portales, de páginas y demás, no es, es la mentira o el supuesto de, no sé, corrupción de robo, de malversación de fondos eh, y yo ni siquiera lo hice o sea, y es como está mi nombre asociado a eso por todos lados se la, se queda puesto y se hace real tal cual, todo de queda... alguna forma constituye la realidad que hay muchas cosas que son tomadas por ejemplo, el... El hecho de que te etiqueten A mí me gusta que me etiqueten en las cosas que a mí me gustan Yo uso el, el, las redes, no sé, para lo que es la música por ejemplo Y hasta te da vergüenza decirle, no sé en una cena si sacas una foto A vos no te interesa que te etiqueten Claro Hasta te da vergüenza decirle no me etiqueten no me... Porque quedas re mala onda si no decís, <risa> Es como que sos un loco, como que sí. es normal ya No, o sea, vos como, es como que es ley ¿sí? Si saques una foto tengo que etiquetar o sea, eh, está, eh, o sea eh, está así puesto, está sí. impuesto yo tengo una foto o te toca etiquetar. No me interesa, <risa> yo estoy comiendo con mi familia o. ¿Qué me importa? De que me andes viendo todo. Yo sí, juego sí. cuando toco una foto mía, o de la banda, o de la fecha. Listo. Y si quiero subir algo, lo decido yo. Claro. ¿sí? Eh... Pero bueno, es mi forma de pensar. Ahora, vos lo decís y sos un loco de mierda. Claro, es una estrella. Es para, ay, la estrellita. Ah, ¿Quién te va a ver a vos? Oh, para sucia. ¿Es me... como no, eso? No, ¿Viste? Obvio, sí, <risas> ¿De, sí, ¿De ah, quién te estás mereces, escondiendo? De no te gusta que nos veas? ¿Que te, el... te damos ¿tú? vergüenza? Claro. <risas> <risas> no es así. Claro, sí, bueno, no te etiqueto más, Marcos, te a cagar. No, pero, nosotros... pero para, o sea ¿Tu familia te da vergüenza, Marcos? <risa> nosotros nos <risa> etiquetamos en cosas Del ciclo, de la música eh, Es más Ni me interesa que Gente que quiero se etiquete o. Pero bueno, uno tiene Sus principios eh, Lo que quiere Lo que quiere Hacer Lo que quiere su, mostrar, sí, sí, sí, sí. O sea, qué quiere exponer, qué quiere preservar eh, si sí, a mi tampoco me gusta eso de la etiquetada masiva, ¿viste? Esas cosas de. Eh... Vas a acordar, le mando un saludo a mi gran amigo Fierro, que, usted sale y foto de acá, foto de allá. Y es como que le encanta eso, viste. Eh, y no le puede decir, ah fierro, que... a él le gusta, boludo pero bueno, no me gusta, loco, te lo cuento Fierro, <risa> <risa> no me gusta, basta basta de etiquetarme dejá de hacerlo te quiero, pero si seguís así no te quiero más. es que lo loco es que eh, por lo menos había una época, no sé ahora cómo la Fierro, pero que ni siquiera salía él en las fotos, cuando empezamos a salir con Marian nos sacaba fotos, hay 800 basta, hay ochocientos mil fotos que yo no me acuerdo, la verdad de haber accedido a sacármelas y que la sacó Fierro eh, no sé por dónde, como que quiere capturar el momento no el sí. tipo o sea, está muy bien, es un nostálgico no sé, como que la está pasando bien y quiere capturar y mostrarlo al mundo no, bien, la está pasando en ese momento como que encima lo es que subí claro. hablando ahí específicamente de fotos claro, y relacionando al pasado, obviamente una foto es el pasado ya eh, yo tengo Cualquier foto en la que yo haya aparecido física, o sea que tengo la foto revelada y todo, las tengo yo. No, no sé por qué, se me dio por eso, pero un día, no sé, estaba mi familia así juntada, una caja enorme de fotos de, de los 90, porque son la última generación con fotos físicas me parece, eh y nada yo estaba buscando así donde aparezco yo tiki donde aparezco yo tiki y tengo una pila así de fotos sí que no... tenés el monopolio de tu imagen sí, digamos el monopolio de mi <risa> imagen. él no figura en el álbum de la familia claro básicamente se las vende la foto después empiezan a pasar y acá hay foto en blanco foto en blanco ya la tengo yo la tengo yo es así pero no no sé por qué no por nada en específico pero el, el este esconde algo, es raro. <risa> <risa> Un día van a salir las fotos raro. a la luz y. No, nada malo, fotos de... Con el disco de no, raro. No, es que es sí. raro, no, no, no más, es raro. Sí, no, es raro, sí, qué sí, sé sí, yo. Sí, sí. Aparte, sí, ya, el hecho me parece tener fotos es raro. Porque sí. Eh, no, está yo, yo... Sí, sí, yo soy el, el más grande de... de Somos la última de... generación. Sí, por... sí, eso, eso iba a decir. Soy el último, yo soy el más grande y soy el que más fotos tiene. Mi hermana tiene menos y mis dos hermanos más chicos no tienen fotos. O sea, están todos en la compu que están... Chavo, no ah, se funde y chavo, no, perdiste toda la foto. O sea, tienen, pero digital. Sí, sí están digitales. Y en la que te entra un virus, ahí fuiste. O sea, sí, sí, todo? Sí, sí. Sí. No tenés pasado, ahí tenés ahí derecho hay... al olvido. <risa> ahí tenés el derecho al olvido. No hay evidencia que fuiste chico. Pero <risa> sí, perdí es... Una banda de fotos. es también, o sea, como que ya nos desviamos de, del tópico original, pero yo siempre lo pienso, esto del fenómeno de las redes sociales. Como que primero vino el gran hermano, ¿no? El reality de la tele y después como que todos quisimos formar parte de ese gran hermano. Y es que sí. todas sí. las redes sociales son un gran es Ponernos gran hermano. así, decir sí, acá sí. estoy, uh -huh. existo. ¿Sí? Eh, mírenme, quiero atención y eh, denme la me gustas. Cantidad con YouTube, TikTok, la cantidad de gente que es conocidísima. Hay gente que ni sabemos que existe, pero que tiene, no sé, de millones de seguidores. Sí, sí, sí. Y vos decís, ¿por qué? Claro. <risa> Antes la única manera era llegar a la tele. Tal cual claro. Hoy no tienes que llegar a ningún lado, en tu casa con un celular Claro, y es muy loco eso sí, así que, sí. Y eso sí, justamente sí. yendo lo que es Gran Hermano También claro, que es tener un pasado Y ahí, te vi en la tele, sos esto, hiciste esto Te echaron por esto y ahora sos conocido toda tu vida por, por esto. esto Y vos querés hacer, no sé, fuiste hiciste eso Después hiciste ser músico, qué sé yo Y, y vas a presentar siempre como el chabón que estuvo en A la única Gran que, Gran que Hermano, le funcionó ¿sí? bastante bien es a la, a la de C5N que Marian me dijo, esta participó en Gran Hermano, esta es Snoopy de Gran Hermano, y fue como, esta es Snoopy de Gran Hermano, y me costó, me costó, pero sí me parece que es. Eh, ella sí pudo como deshacerse. Tampoco es como que hizo gran cosa en, en Gran Hermano, me parece. Un poco <risa> Qué maldad, qué maldad, maldito amor Cuánta maldad, pobre <risa> muchacha. No me acuerdo cómo se llama, ahora le queda Snoopy porque no, no me acuerdo cómo se llama. Se la pasaba durmiendo tirada me ah, parece. ¿Sí? ¿Sí? Por eso no hizo nada malo, digamos. Y mirá cómo la, o sea, la gente es mala. Ah, la sea, gente la es mala. Sí, me parece que era como una cosa muy inerte dentro de la casa de Gran Hermano. Pero se ve que eso es como que nos quedó remarcado en nuestra subjetividad. Y bueno, después. Sí, sí, mal. Sí, es como bueno, ahí está vimos... lo que es la, la diferencia entre usar el pasado como trampolino, como que te deje ahí tirado, justamente claro. La, después, claro, como ancla o como trampolina así nomás. Sí. Arranca está haciendo nada en C5N y después termina haciendo algo en otro lado. <risa> no sí. sé, en se <risa> Bueno, también hubo otro caso, pero igual nos acordamos, me parece, de su pasado, eh, otra periodista, pero se casó con un productor. Pamela no sé cuánto No tengo ni idea no, eh, no. Que era del bar, ella Ah, yo no ahí, no. Que siempre hace como No sé, siempre que la veo Está hablando mal de alguien eh, Como del lado Equivocado de la vida, la verdad siempre la muchacha, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no la recordemos. No la recordemos. No, está bueno recordarle sus sujetos. Está bueno. Hay que ¿Vos está hablando los Entonces te de... estás hablando de Pamela David. <risa> gracias, gracias. Periodista, ya buscando periodista? Yo estaba buscando, ¿Qué ¿Qué, buscando por ¿Y esa otro periodista otro lado. Periodista yo soy periodista? Y esa periodista. Pero no tengo ni informativo. No, no tiene un informativo no, como okay, si, un, magazine, un, un magazine, un magazine, un magazine, ah, magazine me bueno, parece bueno. que es lo que conduce. Pero bueno, El se de chimentos. Entonces digamos, <ríe> digamos la separación entonces. No sé si es de chimento. Me parece que hace así como nosotros, opinología pero de una perspectiva muy más de derecha. <ríe> muy malo. <malvada. ríe> bueno, muchachos, habiendo comenzado hace Dos horas y veinte este podcast. Diez horas y veinte. Diez horas y veinte no, de corrido. Esto es Under <ríe> la Tierra, diez horas y veinte de corrido. Under la Tierra terminamos, me parece. Seguimos, seguimos acá hasta el sábado, o sea, okay. ya se quedan, chicos. Si nos hace tarde, me que tengo que a distribuidora. ¿les parece si pasamos la agenda del ciclo de la tierra? Pasamos a la agenda, dale dale, me encanta eso Este sábado 9 de julio Como lo venimos presentando Llega Rujal Jara. Llega Rujal Jara con toda la fuerza Del rock and roll espeletense En la voz Marcos Morel Guitarras Lucas Decimois Batería Martín Toledo <risa> Martín Toledo Bajo Matías Sterling y quien les habla, guitarra con pedales <risa> Aparte, aparte va a haber muchos invitados, invitados de lujo vamos a tener Vamos a tener una gran cantidad de invitados que van a estar tocando canciones nuestras e improvisaciones Va a haber invitados como por ejemplo el gran Gonzalo Fernández El gran Charlie Roldán Va a estar el señor Oti Va a estar... Bueno, mucha gente más, ¿no? Vamos a develar a todos porque la verdad que eh, es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo por traer gente eh, desde otros barrios. <risa> bueno va a estar relindo va, re va a ser una noche la verdad que va a ser una noche especial eh, con muchos amigos así que no se la pierdan este sábado 9 de julio a partir de las 20 horas eh, cómo tiene que hacer la gente para conseguir tiene que bañarse su entrada? venir acá uh, no voy a poder venir ah, sí, la, el, el tema de las entradas sí por favor manden mensajes o a o a la página, eh, o al Instagram, pidiendo entradas, o bueno, si tienen nuestros contactos de teléfono, reserven, miren que la capacidad es limitada, vamos a estar repartiendo muy pocas entradas, así que el que tenga entrada, asegúrese, tenga téngala, la y... y tráigala en su celular para mostrarlo en la puerta. Sí, sí, sí, sí, por favor, estén atentos porque posta son pocas entradas, va a ser un show bastante... Eh, especial Y no queremos Que quede nadie afuera Pero tampoco duerman Así que bueno eh, Estén atentos, manden mensajes eh, ¿Qué más vamos a tener este mes? 16 de julio 16 de julio llega la banda de Harley Shock 2 eh, Además va a estar El cortometraje, el anunciado cortometraje del Negro, de Centerex, Murimundo de Mierda, que estamos ahí con ansiedad de verlo. Así es. Y, y una banda que no conocemos, que se llama White Trash. Eh, que creo que se va a estar presentando hoy en Panquisaurio Records, creo. Puede ser, sí. Me pareció ver eh. un flyer por ahí... Hoy es tres. Hoy es tres. Sí, hoy toca Voytaja en Punky Solio Records. A no sé si ya a partir empezó. A las cuatro de la tarde. Ah, pasado. ok, ya puede haber terminado eso. <risas> Para dudas, consulten las redes, no se manden. <risas> eh, pero bueno, va a estar Shock 2, una banda que. Hard Rock, que son los animales. Eh, son cuatro músicos excepcionales. Cuatro músicos que son excelentes cada uno en lo que hace. Son, la verdad que son animales. Y los cuatro juntos. La no vuela a caer en la pared, más o menos. <risa> Así que bueno, tenemos White Trash, tenemos Shock 2 y el cortometraje del de negro Carlos, eh, Moribundo de mierda. ¿Después con qué seguimos? El 23 de julio eh, va a estar presentándose Clure y, y por, Mons. Por primera vez, Mons, que es una banda que hace ya un tiempo que estamos tratando ahí de encontrar un contacto para que vengan a presentarse acá nuestra sede y que el otro día de casualidad, ¿no? Eh, Así es, en el sí. acústico ecléctico volumen 2 eh, se apareció uno de los miembros de la banda y ya ahí lo hicimos comprometer ¡Se tengo tengo agenda para el 23! <risa> Tenemos que mandarle un mensaje bueno, para recordarle sí. al muchacho <risa> que se sí, porque, a, aparte, aparte, <risa> aparte hizo algo que nunca vi que haga nadie El chabón agarró y de la carta fue eligiendo una cosa y se tomó toda la carta. Así que hay que ver si se acuerda de que se comprometió con la fecha. ¿A qué altura de la carta se, se comprometió? No, no, porque fue al final de la noche, así que se le ah, bueno, bueno, bueno. o sea, De la otra carilla de la carta se comprometió. De, de verdad que no sé si le quedó algo afuera, porque pidió hasta un vaso de sí, agua. O sea, es es que Real, ¿eh? Ustedes se ríen, pero. ¿Tienes? fue como sí tomó cervezas eh, cerveza fernet whisky. whisky pisco le quedó fuera el sí. pisco le quedó para la próxima que que quedamos que le vamos a convidar creo que también tomó gaseosa sí. pidió coca cola sí. eh, por eso pidió hasta agua literal así que con cheddar y whisky así que bueno le estaremos mandando mensajes y nos estará enterando ahora por por intermedio de este podcast <risa> que <risa> va a tocar el 23 eh, eh, pues, después llega el 30, 30 de, de julio, que tenemos el, nuevamente el renoblado, renovado hacer de. se me trabaron todas las palabras. De, de, de recibir a Jorge Rasta y los Penny. Van a llegar los Penny de vuelta a la sede del Ciclo de la Tierra. ¿Y eh, con quién están acompañados, Cecilia? Va a estar Maldito Limón y además hubo otra banda que estuvo haciendo su presentación en el primer acústico ecléctico que es Ñande dúo, un dúo de folclore muy bonito. Así que va a ser una fecha como bastante folclórica. Todavía no le hemos puesto nombre, pero bueno, ya sepan que... Que esa noche va a pintar para unos vinos. Empanada no, porque Marian ya no quiere hacer más empanada. Unas pizzas y vino, serán. Sí, y, me y... retiré. Quiero informarle a toda la gente que me retiré. No hago más empanadas en mi vida. Eh... Ah, creo que pasó algo. De... No, no, las probé, así que yo quiero. Eh... ¿Pasó algo ah. el sábado con las empanadas? ¿Cómo? ¿Vendieron empanadas el sábado este? sí No, no, pizzas. no hago más. Yo no hago más. Porque se venden retiré? todas. se venden todas. Siempre sí, se venden todas. Cocino y no me queda una, boludo. Ah. Lala. <risa> Nunca más. chao. No. Real, ¿eh? esto es real. Yo las comí con cuchara, boludo. ¿Las, ¿Las, ¿Las comiste con cuchara? Y, y, a todos. <risa> <risa> y si así... Ah, de verdad, es verdad. Pero bueno, así que el sábado 30 los esperamos para una gran noche de folclore donde va a estar, como ya dijimos, Niandé. Va a estar Maldito Limón y va a estar hasta y Los Penny. Eh, que bueno, a mí me encantan las tres bandas, así que... Recomendable. Soy sí, recomendable. Sí, sí, sí, sí, sí. Vengan a tomar vino tintos, que tenemos el vino tinto más rico de Tokio y el 13 de agosto finalmente por fin nos confirmó Perro Boludo que también es la banda de nuestro compañero amigo Charlie eh, y que los veníamos invitando desde hace un tiempo y vienen con una agenda así como muy ocupada los sí, y las decía. muchachas de hecho estuvieron tocando ayer en el skate park no no, no ayer idea. no no miento miento miento miento nosotros lo habíamos invitado para el 23 de julio que van a estar tocando en el skatepark y no sé ayer me parece que estaban tocando por dónde ay ay ay ay ay bueno ayer sé que tocaron sé que Mirá. tocaron porque vi el flyer y vi que tocaban con un montón de bandas pero, pero bueno. nada todavía no tenemos el gusto de haberlos visto no. eh, en vivo podemos y... ir el 23 a verlos nosotros tenemos fecha el 23 ¿Qué hacemos? Lo dejamos a Hugo a cargo de todo, y decimos bueno, tú mueres. <risa> Hugo, ya conoces el lugar. Yo, yo, confío, yo ¿eh? confío, yo confío en Hugo. Sí, okay. Yo confío plenamente en Hugo, parece muy buen tipo. Eh, así que no vamos a verla, perro boludo, y dejamos a Hugo a cargo de la fecha. <risa> <risa> así que bueno, muchachos, muchachas, eh, muchaches. Agenda cargada y de lo más variado. Así como somos, como nos representa acá este lugar que tenemos desde el punk hasta el folclore, pasando por el hardcore, el stoner, el heavy metal y. Un tanguito sí. falta. Eh, yeah. y ahora se vienen las cumbias con perro boludo que era también un claro hay un de milonga, noche de milonga falta falta noche de milonga y eh. de reggae que ahí también un par de bandas nos estaban pidiendo pistas para, sí. para la agenda eh, en cualquier momento se viene una noche de reggae que a Marcos ya sabemos no le gusta a pesar de los colores uy uy me rompe todo marquitos ya llegó. El, decimos reggae y Marco se pone nervioso. ¿Te acordás el año 2005 cuando se instaló el reggae en Argentina? ¿Te acordás lo que pasaba, lo mal que la pasamos? Igual la gorra que tiene es re de reggae. Para eso te voy a decir a pesar de que ¿Sí? tiene una gorra. Sí, sí, no, a mí el hay cosas de que me fascinan. Mentira. <risa> ¿Cómo que, Marquito? ¿Cómo <risa> que? Siempre tira, Martín... reggae, a ver, como la Yo hablamos mal de Hablamos mal, ¿no? sino de la no no hablamos hablas <risa> no, no, sé, no, no me metas no, a mi bolsa yo decía de la época <risa> esa en la que, que mencionó Marian que era una invasión de reggae que hubo que fue increíble <risa> se, se puso dónde, de moda y dónde están y dónde están ¿Y, y dónde están ¿Alguno <risa> <¿Y dónde están? risa> que otro debe haber quedado que nosotros no conozcamos. No, no, no, no, eh, desaparecieron hay, hay grandes banda de reggae yo no digo eso pero Qué bárbaro cómo maneja el mercado. Sí, ahora se enjijó, boludo. Lo que hacían reggae ahora en claro, ¿viste? hay que ver, unos años y, eh. si... esto... Lo que hablamos del punk hoy. Que mm. Es más, quedó también el reggae. Una, una tribu de reggae, dando vueltas. Hay varias bandas que tocan y tienen sus seguidores. No, no, no estoy en contra de eso. Pero digo, qué bárbaro cómo el mundo... Yo me acuerdo en ese momento... Tenías que hacer reggae. Mm. Si sí, ah, no, no hacías reggae era como que... Eh, no entendías nada, boludo. No sabes, se sabés de cómo. ¿Se entiende? Sanz. Y ahí. Yeah. Me, claro. Y ahora quedaron. Era todo de... uno. Bueno, es una de las canciones que me tuve que aprender. ¿verdad? Sí, boludo. Sí. Tocala, a ver. Cantala. No, después de tanto a cantar no llego, pero sí. Yo la canto. No, le quería preguntar, a Luquita cuando hablaste del metal. Opa, ¿eh? sí. Que dijiste. Llegué hasta cierto punto. ¿Cuál fue ese punto, subo, no, no, no lo entiendo. Es como hablando de rock and roll. Sí. Y estás loca, los Gardelitos, ¿hasta dónde fuiste en el metal? Y eh, comparándolo. Con el metal también, no sé, lo, o sea, lo más furioso que llegué el a escuchar. metal? hasta ahí, sí, llego. Hasta ahí que lo pasé ¿El ya, super digamos. metal? ¿Cómo claro, se llama? <risa> <El> ultra. Está <risa> el metal, el super metal y el archimetal. <risa> no, sí, sí, llegué a un punto en el que hay demasiado doble bombo. Ahí si de demasiado... metal santafecino, por ejemplo, no llegué todavía, no llegué todavía. Pero por ejemplo, <risa> black metal es claro, algo tranca todavía. Eh. es como que hasta ahí. Hasta el black hasta ahí, hasta ahí llego. Ya más de para eso. Para ya para no, toda ya esa eso, parte no, no llego. Eh, igual he investigado <risa> muy poco en esos estilos súper haciendo una columna de metal, ¿eh? Sí, podría ser. No no sé si estoy tan informada al respecto, igual no, pero informece. podría ser. No como yo. <risa> <risa> <risa> <risa> no, formaste. <risa> Yo lo que tengo que mi opinión no es muy... Eh muy yo opino esto, yo no, no digo esto no me gusta, yo digo esto es una mierda o sea, es, bueno, mi bueno, opinión condenatoria, es muy claro, es... condenatoria, no es muy no, sí, escuchar voz no, no, no como, de, la de, como debe ser un columnista del metal <risa> <risa> <risa> Mariano, como debe ser un columnista del ciclo de la tierra <risa> nos no no puteó acá y no no, no se cayó en ningún cuadro, ni nada dijimos reggae yo no quiero hacer lo mismo con esta esta guarda <risa> Digo, el metal es una mierda y se me rompe la guitarra <risa> Bueno, muchachos ¿Hacemos un es... tema más? ¿Quieren hacer un tema más? Siempre ¿Sí? ¿Sí? Obvio, sí, ¿Sí? Bueno sí. Eh... ¿Cuál? Sí, ¿Cuál? Hacemos <risa> un tema más y yo me voy eh, Les dejo el... todo esto a ustedes Y yo me voy Porque estoy descompuesto hace un rato Me bajo mucho la presión, les voy a contar oh. <risa> Ah, bueno, eh... ¿Qué tema van a hacer, ¿sabes? No, no estaba hablado <risa> esto. No está esto está como muy improvisado. Vamos a ver. Como si estuviese en Claro, como si estuviéramos en la casa de María y le hubiese bajado la presión. Está esto. <risa> Para subirle la presión a María. A ver. ¿Me ¿No está mejor sonrisa? sonrisa? ¿Cuál es No se acuerda la canción. Ha, ha, ha, Nos morimos sin saber que nos queremos tanto ¿O será que somos tantos y no nos da la vida? No creo que estés intentando salir al sol. No creo que estés intentando reconocer tu ira Y puede que sea difícil salir De ese modo de mirar tan extraño Exagerar la voz de los comentarios y mantenernos alejados de todo lo que pueda abrirnos los ojos o cambiar de algún modo tu forma de pensar. odiamos sin saber que nos queremos tanto. Nos buscamos todo el tiempo en el aire, pero chocamos día a día en la calle, porque Quedarla. Aljara, recuerden, el próximo sábado acá en la casa Chunguita, Río Negro y Antártida Argentina, manden un mensaje a sus redes o a las redes del ciclo de la tierra para reservar su entrada anticipada. El show va a ser a la gorra, al sombrero, para recaudar dinero para grabar el primer disco como banda, así que ya saben, no duerman. Eh, bueno, yo los dejaría con un tema de Ruja Jara, pero esta vez uno grabado, de cuando se estuvieron presentando en el íntimo e interactivo, interactivo del ciclo de la Tierra, que como Marian decía ya hace un par de horas atrás, <ríe> inauguraron banda, escenario eh, y demás. Así que... A pedido, lo voy a decir, de Patricia Pérez, que espero que todavía siga conectada ahí, que es muy fanática y dice que está tosigando a todo el mundo en este tema. Los vamos a dejar con los perros ya no ladran. Les agradecemos, chicos, que hayan venido en un día domingo, el día más depresivo de la semana. Alegramos un poco la tarde y nos estamos viendo el sábado, en principio. Ahí va, ahí va. Y bueno, ahora vamos a hacer. A... ¿Qué hacemos? ¿Un asadito ahora? Los perros ya no lo hagan, Rujaljara. Nos vemos hasta el próximo domingo a las 18 horas. Tuvimos la plaza, las vías, la vieja estación Veranos colgando de las palmeras Los trenes al norte, las calles del sur, El barro en el alma y el barrio en los pies Nacimos muchos por error Tuvimos en la plaza las vidas el centro y un arco con árbol de espinas El barro en el alma y el barrio también Un pie en el estribo y otro en el andén Tuvimos un tiempo de no tener tiempo la suerte de ser inocentes en tiempos violentos Viajando en una nube de pedos Que no era la vida, pero era divino Mirar desde arriba la cárcel que hoy Nos hizo un lugar Hasta el fin de nuestros días Después nuestra nube empezó a oscurecer Teníamos más de lo que hay que tener Teníamos nuestros viejos a nuestros viejos Cada día más viejos El barro era el alba Y el barrio también Volamos un tiempo a los cuatro vientos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 a mi lugar, por nuestro vano, nuestras migas, nuestro amor hoy esta pera, la canchita del hospital. Y los sueños de obreros en tus manos, de poeta suburbano de mi sangre, por siempre van a estar.